Larkemon Larkemon Larkemon Larkemo. El universo oculto de Oxlack Investigador Larkemon Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Un saludo para toda la gente que se está uniendo en Facebook, en YouTube. En Twitch, en Twitter también y todas las páginas de, de Facebook. Bienvenidos. Hoy no nos encontramos en Instagram. Creo que sería bueno entrar a Instagram. A ver, vamos a. Vamos a entrar a Instagram, pues también. Vamos a empezar esta transmisión. Buenas noches. Me da mucho gusto verlos, estar aquí con ustedes. Eh, Vamos a, a transmitir también en vivo por Instagram. Sí, ahí está, perfecto. Y voy por el otro teléfono para para TikTok. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches, buenas noches. Ya estoy aquí. Vamos a iniciar transmisión también para eh, lo que es TikTok. Y todas las plataformas estarían cubiertas por esta noche. Vamos a acomodar un poquito aquí. Ahí está. Perfecto, estamos iniciando transmisión en Instagram, en TikTok, Twitter, Facebook, YouTube, Twitch. Bienvenidos sean todos, es un gusto estar con ustedes. Hoy, martes, martes 14 de, de junio, son las 10 y media de la noche, hora centro de la Ciudad de México. Eh, no es tan tarde ni tan temprano, pero bueno... <coughs> ¿Qué hora es donde transmito? Son las 10 y media de la noche en, en el centro de la Ciudad de México. Más bien en el centro de México. Son las 10 con 30 de la noche. Ya se estaba pasando la hora, no pensaba transmitir, pero eh, me hace bien transmitir. Entonces, pues estoy con ustedes. Eh, sé que algo se cayó en completa oscuridad, algo se cayó, y no sé qué fue, buenas noches a todos, gracias por estar aquí, bienvenidos, eh, no había transmitido el fin de semana, y el día de ayer no transmití, eh, fue el lunes, a la gente que, que está en Patreon, sabe por qué no transmití el día de ayer, Hoy tampoco, tampoco iba a transmitir, ya se me estaba pasando la hora, pero eh, la verdad es mucho mejor transmitir, me siento más acompañado, estoy mucho mejor y aparte hay temas que tratar y los temas no pueden esperar. Así que gracias, un abrazo para Carla. Buenas noches, Carla, ¿cómo estás? Gracias a toda la gente que me está viendo en TikTok también. Buenas noches, chicos en TikTok. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar. Ustedes no saben el título de esta transmisión, pero le puse como título eh, el Jaguar y Kiko TV son cómplices. Antes de que iniciemos la transmisión, quiero decirles eh, sobre. ¿Ustedes conocen a algún Jaguar? ¿Ustedes conocen a un Kiko TV? Entonces, espero que nadie se lo tome personal, de quien estoy hablando, pues, son personas que no existen, ¿no? Kiko TV, ¿quién es Kiko TV? Nadie lo conoce. ¿Quién es el jaguar? Tampoco, tampoco el jaguar. Entonces, espero que no se sientan aludido a nadie, a menos de que sus apodos sean el jaguar y Kiko TV, si esos son sus apodos, pues bueno eso será Esta transmisión será sobre ellos, pero de inicio, espero que nadie se ofenda por el, por el título, ¿no? Y sí, de hecho, es lo que vamos a platicar sobre um, el jaguar que estuvo de invitado. ¡Ay, cabrón! <ríe> Vi que se movió. Se movió mi teléfono. Se empezó a, a, a resbalar. Está como sujetado en una, está sujetado en algo y pues nunca había pasado, y se empezó a resbalar con solito, solito empezó a bajarse, se empezó a caer, me espanté. Entonces vamos a iniciar con eso, para la gente que no sabe el día de ayer, creo que sí el día de ayer, discúlpeme si no tengo bien eh, pensado los, los tiempos, los días y demás, el día de ayer, eh, el jaguar entró eh, a una transmisión como invitado a una entrevista con el, en el programa de Kiko TV. Quiero decirles que también después de ese programa eh, me comuniqué con Kiko, con, con Jaguar, y el Jaguar me dio sus, sus últimas palabras, que obviamente las subí a mi cuenta de Patreon, donde están mis patrones, porque pues mis patrones son los que me mantienen y entonces pues mis, mis patrones saben todo, todo, todo, todo sobre lo que hay que saber de todo lo que hay a mi alrededor y de los temas. Entonces les puse esa conversación que tuve con el jaguar, la última que seguramente vamos a tener. Y listo, vamos a platicar sobre esta entrevista que le hizo Kiko TV al jaguar, que eh, quizá muchos de ustedes no sepan, pero ayer sucedió a, había pasado que el Jaguar había dicho que jamás le daría una entrevista a Kiko TV, ¿recuerdan eso? Y en lugar de eso, le dio una entrevista a una persona que desconocemos quién es. Creo que esa entrevista ni, ni se compartió. Y la otra entrevista me la, me, me la dio a mí por medio de, de Instagram. A ver, aquí pues, voy a poner algo. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro 123. De eso vamos a hablar, mucho de eso. Eh, el jaguar había dicho que nunca iba a darle una entrevista a Kiko TV, Kiko TV se ofendió también porque él quería una entrevista cuando apenas comenzaron los rumores de un jaguar que andaba suelto, entonces Kiko TV se quiso ver eh, más astuto y quiso tener la primicia de poder entrevistar al jaguar, al jaguar suelto y sucedió que el jaguar suelto no, no quiso una entrevista con Kiko TV. Entonces, hasta ahí quedaron las cosas. Ustedes han escuchado y visto cómo es que hay muchos videos sobre el jaguar eh, y todo lo que se dice sobre el jaguar, que si no, se los voy a repetir. Al tal jaguar se le atribuye, pues, la responsabilidad de lo que le sucedió a Dev. Voy a hablar así en claves porque... No sé por qué, <risa> en realidad es que en la transmisión de Kiko TV y el Jaguar hablaban como en claves, ya no, ya no decían el nombre de la muchacha, ya no decían el nombre del papá, entonces pues no sé por qué, yo también voy a hablar en claves, ¿no? Se había dicho que Jaguar había sido responsable de lo que le ocurrió a Deb, y comenzaron muchos videos a circular acerca de él, y de su responsabilidad en el caso una de tantas cosas es que se le veía afuera de la finca de la de la quinta eh, de la quinta, ¿cuál es, ¿cómo se llama la quinta? bueno, se le veía afuera de la, de la quinta en la cámara de seguridad se veía después de que corretean a Dev, pues ahí se ve un tipo que parece que tiene todas las características del jaguar ¿no? ahí por ejemplo estaba presente también en, las, en los mensajes de Whatsapp es donde salió el, el famoso jaguar en dos o tres ocasiones, tres de los Whatsapps que corrieron y circularon por todos los canales de YouTube, que ya he mencionado son falsos, pero bueno, ahí el diamante, gracias Luis, más el diamante, ahí también aparecía el jaguar, y también apareció el jaguar dentro de los grupos en Facebook que se realizaron, y ahí fue donde por primera vez se dio a conocer el rostro de, del jaguar, y su vínculo con la empresa que se encuentra en Nuevo León y en donde se supone faltan videos. Pues bien, ayer pasó la entrevista esperada por muchos, eh, por otros tantos no, porque creo que todo lo que el jaguar ya nos había querido decir, lo dijo infinidad de veces en muchos lados, incluso en sus redes sociales, lo comentó, hizo videos y demás, y Siempre comentaba lo mismo, ¿no? Siempre comentaba el jaguar que el jaguar no era el jaguar, que el jaguar era otro nombre, otro apodo, que el jaguar era actor, que el jaguar no había tenido nada que ver con eso, que lo estaban acusando injustamente. Y ahorita vamos más adelante a hablar precisamente sobre eso, gente, sobre si ustedes todavía consideran que el jaguar tiene algo que ver con lo que le pasó a Deb o no me encantaría saber su opinión porque eh, en resumen y lo que les voy a estar platicando con respecto a la entrevista que vi lamentablemente vi ya retransmitida me dice aquí Pedro 123 Kiko borró su video y editó la parte donde ponía los mensajes del papá quien haya visto la transmisión de Kiko TV sucedió algo que mucha gente le comenzó a señalar a Kiko TV. Algo hizo Kiko TV, yo no lo vi en vivo. Yo vi la repetición y en la repetición ya no aparecía esta parte donde Kiko ponía los mensajes del papá, porque al parecer eh, al parecer Kiko señaló que el papá fue quien había mencionado o había pasado le, le había pasado la fotografía del jaguar y por eso él la había publicado, algo así me enteré de ese chisme, no estoy muy seguro, no me crean, ahorita si alguien sí vio la transmisión, la primera transmisión, si alguien la vio, eh, que me cuente bien qué fue lo que sucedió, yo vi la retransmisión en Facebook, ya por la tarde, y eso es lo que les vengo a platicar, pero si alguien vio la transmisión completa, sí, explíqueme qué fue lo que borró Kiko TV, porque algo borró, ya que la gente le empezó a decir muchas cosas, muchas cosas con respecto a lo que él había hecho. Un abrazo para toda la gente de TikTok que ya se está, eh, que se está uniendo a la transmisión. Eh, Chaira3667 dice Oxlack: ¿cómo estás? No mejor, no, no bien. No estoy bien, pero, pero estoy aquí. Y eso, eso es lo que es importante lo que estamos en el presente, ¿no? Bien, eh, yo no la vi, yo no sigo a Kiko TV, a Kiko TF, TV, TV estamos hablando en claves, Kiko TV, Jaguar, Dev, Papá, ¿saben? Estamos hablando en clave. Eh, voy a abrir también aquí es, esto que no abrí en un principio, bueno. Ah, ah, ah, ah. Eh, Dice Doris de Cortés Rendón, no tiene nada que ver. Si fuera culpable de algo, no andaría de hablador. Los culpables no salen a la luz tan fácilmente. Así que ese señor que se puso disque jaguar, nada que ver. Yo sí vi la transmisión completa, dice Doris, Doris de Cortés. Bueno, el, vamos, vamos directamente a lo que sucedió en esta entrevista. Primeramente, ¿cómo estás, Mónica? Sí, te saludo. Te mando un abrazote, Mónica. Gracias por estar aquí. Eh, primeramente, debo decir que Kiko TV se, se vio, en lo personal, muy mal. Gracias Antonio Cabos, un abrazo. Se vio muy mal porque él eh, presume de que su contenido o de que sus transmisiones, de que sus entrevistas son profesionales. Él es profesional. Y todo es profesional, ¿no? Y mucho mejor que en televisión y muchos otros lados. Yo no sé si... Yo creo que cuando invitas a una persona, cualquiera que ésta sea, debes de ser neutral, debes de ser... Eh, no debes de tener prejuicios sobre esa persona. Y debes de dejar que hable. Porque si lo invitaste es para que haya una comunicación para que hable, para que responda preguntas, etcétera. Y yo lo que vi inmediatamente de cuando empezó la entrevista fue a un Kiko TV eh, tratando de humillar al jaguar, tratando de eh, acosarlo, tratarlo, tratando de, de ningunearlo, eh, de burlarse también de él. Digo, a, el, el jaguar puede ser un desvividor o no puede ser un desvividor, pero si tu programa, según presumes, es tan respetuoso, tan, in, tan importante y profesional, pues no se ve nada profesional esta persona que a su invitado, pues lo empieza a, tra a tratar como trapo, ¿no? A ningunearlo, a no dejarlo hablar, a, a ser pésimo con él. Y yo no estoy defendiendo al tal Jaguar, no lo estoy defendiendo, solamente estoy diciendo cómo vi el trato a su invitado, ¿no? Porque primero es de, es mi, mi invitado y después te trato, pero de la horrible, de la chingadísima, te trato, me burlo de ti, no te dejo hablar. ¿Y cuál? ¿Qué se supone que, para qué lo invitaste? Se supone que lo invitaste para que expreses su, lo que tenga que decir a toda la gente, porque él necesitaba un espacio muy grande, el jaguar era lo que necesitaba y por eso le da la entrevista, porque considera que Kiko TV es un espacio muy grande y que lo ven millones de personas y por eso eh, el Jaguar acepta poder ir a su programa y contestar preguntas pero bueno, aquí Kiko TV se vio pésimo en el trato de esta persona y ustedes dirán, se, se merece lo peor cada quien pensará lo que quiera bueno, el Jaguar fue a decir exactamente lo mismo que ya hemos escuchado yo no fui me vincularon porque mi medio hermano es parte de una empresa, eh, alguien filtró mis fotografías, eh, dice aquí Grispad Kiko Kiko hizo esa entrevista para desviar la atención del jaguar, porque él quiere demandar a varios youtubers, ahí voy, ahí voy el tema porque está grueso el tema exactamente, eh, el tema no es así de sencillo de ok, te voy, te, voy a dar, te voy a dar chance en mi programa para que tú puedas decir que eres inocente. No, hay un trasfondo que al final de, de lo que yo diga van a, van a entender, van a entender por qué se hizo esa entrevista y por qué muchas otras cosas. Creo que ustedes, aquí no hay gente tonta y sabe y se está dando cuenta del por qué hubo o existió esa entrevista. Dice, esa disque es entrevista más bien parecía un show de Laura Brosos, de Laura Brosos Obozo. Exactamente, parecía un show. Eh, Kiko TV lo no tenía muy claro. Lo voy a invitar para humillarlo, para que la gente vea que soy superior a él, para ningunearlo, para eh, que diga lo que tenga que decir y al final decir que no era importante y que nunca lo fue. Y eso es lo que más me. me yo no sé cómo hay gente que miente como Kiko TV. Yo no sé cómo hay gente que hace sus cosas y después dice que hacer ese tipo de cosas son malas. Y yo es como, yo te he visto hacer esas porquerías. Una de esas porquerías es que Kiko TV mencionó en esa entrevista que cualquiera puede hacer eh, unas eh, conversaciones de WhatsApp con las nuevas tecnologías, con las nuevas aplicaciones, se pueden hacer cualquier tipo de conversaciones y que por qué eh, pueden ustedes o toda la gente o sus seguidores de Kiko TV creer que esas eran reales, que las conversaciones que salieron donde se hablaba del supuesto jaguar eran verdaderas, que cómo se podían comer esa mentira, que eran unos completos idiotas, ¿no? que cualquiera puede hacer las conversaciones y presentarlas como verdaderas. Y es como, aquí tengo un video donde Kiko TV presentó esas conversaciones, se las presentó al papá y dijo, son de muy buena fuente. ¿Qué chinga? Nadie de su audiencia se acuerda de eso. Nadie de su audiencia le dice, oye Kiko TV, pero tú pusiste esas conversaciones y dijiste que venían de muy buena fuente. Y ahora estás diciendo que son muy idiotas quien crean eso. La gente que sigue a Kiko TV, déjenme decirles, yo sí los voy a ofender, como él los ofende, porque me di cuenta que a su gente, a, a, a sus seguidores, a los que están siempre ahí siguiendo este tema, los trata como idiotas. Los, eh, también los pendejea y demás. Me oja, Ojalá pudiera poner la entrevista. Aquí no la puedo poner porque Kiko TV, obviamente, tomaría carta con su bufet... Eh, de abogados toda una, una una una iba a decir una cuartilla <risa> una cuadrilla de, de abogados cuando él habla de sus abogados me imagino así como chingo de güeyes con trajes y portafolios atrás de él así como muchos muchos muchos muy elegantes siempre habla de mis abogados mi bufet mi grupo mi equipo de abogados. Mi equipo de abogados me dijo que, entonces, me, cuando yo creo que cuando hace una junta es como se reúnen en un edificio muy alto y es un salón gigantesco con una eh, mesa muy muy grande de cristal y hay como muchos asientos y todos los abogados llegan con sus, eh, con sus ¿cómo se llama? Con sus portafolios y empiezan a el debate y decir, a ver, eh, abogado tal, eh, ¿qué me traes para esta semana? ¿Qué debo decir? ¿Qué no ¿A quién chingamos esta semana? ¿A quién vamos a hundir en la cárcel? Así me imagino, me imagino que así es porque es lo que dice, que su equipo de abogados, ¿no? entonces, trata como idiotas a su gente, a su público. Si él los trata como idiotas, yo también puedo tratarlos como idiotas, porque pues si siguen un idiota, seguro no, no, no les molesta que les digamos idiotas porque eh, les empezó a decir que eran unos idiotas, eran unos tontos, porque sus preguntas eran hacia el jaguar, eran como eh, ¿qué opinas de la habitación 174? ¿conoces la habitación 174? ¿has estado en la habitación 174? y ese ejemplo es el que realmente sucedió y por eso Kiko TV Decía que hicieran preguntas profesionales, preguntas serias, que él no andaba con tonterías. Había gente que preguntaba sobre sus tatuajes y sobre las supuestas videntes también, y él también volvió a decir lo mismo, que no preguntaran estupideces, que él eh, hacía ese programa eh, para hacerlo profesional, que él no se toma el tiempo para esas idioteces. Yo vi ese en vivo y como dices, él dijo que ese chat le llegó de buena fuente, quita, quita, mandó 50 pesos y eso es lo que dice, lástima que sus suscriptores no ven ninguna de las contradicciones que tiene, exactamente sus, suscriptor, sus suscriptores yo no sé, son completamente borregos, idiotas babosos que los que se quedan los que se quedan, porque sí vi gente que empezó a, a mencionar que Kiko TV se eh, se eh, contradecían algunas cosas entonces, para Kiko TV, el jaguar no era importante, nunca lo fue, no aparece en la carpeta de investigación, nunca ha sido requerido por la fiscalía, lo dejó muy claro ante sus seguidores, pero Kiko TV fue el que le empezó a dar promoción y publicidad a la existencia del jaguar, por eso el jaguar en un principio no quiso no quiso darle la entrevista, porque Kiko TV fue el que con sus millones de visitantes eh, mandó ese comunicado de que había un tal jaguar y puso la foto del tal jaguar y solamente le cubrió los ojos porque su equipo de abogados, que pa, para eso les paga como 500 cabrones con portafolios, porque su equipo de abogados le dijo que se puede poner nada más una cosa negra en los ojos y con eso ya no hay bronca, ya no hay demandas, ya no hay denuncias. El papá era su fuente confiable, él se lo pasó, dijo, dice Juan Torres Hernández. Ahora vamos a eso, ahora vamos a eso. Eh, dice Hugo Orlando Cruz, Kiko TV pagó para que la camioneta blanca lo siguiera por todos lados y así llamar la atención, dice Hugo Orlando Cruz. Pues ese Kiko TV tiene unas mañas horribles, una forma de ser horrible, es una persona horrible. Y sus seguidores son unos completos inútiles que realmente no se dan cuenta con quién se están informando. Por un lado, debo de decir que Kiko TV <coughs> dice la verdad en cuestión, o más o, o al menos no la verdad, sino lo, lo que hay hasta el momento. Y lo que hay hasta el momento es que sí, el supuesto jaguar no, no se llama, no le dicen el jaguar no está vinculado a ninguna situación, la fiscalía no lo está buscando, ni demás. La, las preguntas que se le hicieron fueron completamente las que vemos en las... en las, eh, en las conspiraciones que vemos en YouTube, en otras redes sociales, sobre si el jaguar eh, estuvo esa, esa noche en la fiesta, el jaguar eh, fue, eh, conoce el hotel Nueva Castilla... El jaguar eh, conocía a Deb. El jaguar, esa, todas esas preguntas, el jaguar simplemente se dedicó a decir no, no, no, no, no, no, no, no lo conozco. No conoces a Samuel. No, no lo conozco. No sé quién es esa gente. Conoces a las amigas. No, no sé quién sean esas muchachas. Nunca las he visto. Eh, conoces a Deb. No, jamás la había visto. ¿Por qué le dices flaca? Pues le dije flaca por decirle de una forma. También le dije morrita, eh, etcétera el jaguar simplemente dijo, no, no, no, no, no y, no, y no, pues qué más quieren, obviamente iba a decir que no a todo, porque todo es parte de las conspiraciones que se han realizado dentro de internet, y lo que él menciona simplemente es que él es inocente, que él no ha hecho nada, y bueno, el, el Kiko TV lo humilló, trapeó con él, se burló de él, lo dejó hablar, le hizo preguntas del público, le hizo preguntas de él, y después le dio la razón, después dijo, ya se vio más aliviado Kiko TV, es como, la gente está toda tonta, toda esta gente que está escribiendo comentarios, se cree psicóloga, se cree este, perito, se cree no sé qué, pueden ver esas transmisiones, ahí pueden notar completamente lo que le estoy diciendo, burlándose de la gente que lo sigue y que le que les escribe, y dándole la razón al supuesto jaguar, diciéndole, si tú no tienes nada que ver, tú no eres nadie, eh, nunca te tomé en cuenta no eres necesario, no estoy teniendo una súper entrevista contigo te di chance nada más incluso le dijo a su gente que porque eh, que el, el jaguar quería hablar y el Kiko TV nada más se burlaba de él y le decía a la gente que lo dejara hablar y Kiko TV dijo que no iban a que no iban a producir su, su transmisión, que ya se creían productores que no, o que no lo invitó para ser productor, que lo invitó a tener un espacio, no a controlar su tiempo. O sea, Kiko TV es una pinche basura, una pinche porquería. Eh, siempre lo ha sido. Ahora que tiene más seguidores, por este caso, se siente súper mucho más. Y bueno, yo... Digo todo esto porque, no es porque me esté enfocando en Kiko TV, estoy diciendo todo esto porque es parte de las investigaciones, es parte de lo sucedido con Dev, es parte de este tema. Y, bien o mal, esa entrevista de Kiko TV con el jaguar es importante para las conspiraciones del, del YouTube y de las redes sociales. Entonces, ya se portó, empezó a portar buena onda con él y a decirle, sí, güey, Sí, güey, pues tú no tienes nada que ver, güey. Pues claro, güey, la pinche gente que se crea pendejadas ahí en el internet, güey. O sea, que no mamen, que no mamen. Tú no estás dentro de la carpeta de investigación, o sea, tú no tienes nada que ver, güey. Tranquilo, güey. Esta pinche gente, pinche gente jodida que me viene a ver, casi, casi decía, ¿no? Y fue real así, fue real pero ¿por qué le dio el espacio? Y ahí les viene, ahí viene la, la maravilla del, del trasfondo. Ya le da la, la entrevista porque el jaguar ya no venía eh, sin garras, ya no venía con las, con, sin garritas, ya no andaba ahí, se escapó y andaba ahí solito sin garras, no, no, no, ya traía garras, ya traía como una denuncia contra un canal de YouTube que constantemente hace videos y le pone el nombre a sus miniaturas y a sus, a sus títulos, le pone el nombre de esa persona y entonces ahí ya no está diciendo jaguar, ya no está diciendo un apodo, está diciendo el nombre y lo está de alguna forma eh, pues siendo responsable eh, de, de lo que le sucedió a Depp. Entonces por ese papel de A de denuncia sobre este tipo, un tipo también asquerosamente amarillista del cual ya les había hablado del cual ya les había contado y que hace todas sus miniaturas y sus títulos asquerosamente falsas y difamatorias bueno pues el jaguar dijo alguien me las debe alguien me la va a pagar con kiko tv no me voy a meter me voy a meter con este otro muchacho este muchacho que solo les puedo decir que tiene como la boca chueca, no sé si tengo una enfermedad, no sé si de pronto se le haya enchucado la boca porque a veces cuando comes huevo y sales a la calle te da el supuesto aire y se te enchueca la boca, bueno, no sé si sea permanente, no sé si sea por un porque tiene un, una enfermedad o algo parecido, el jaguar mismo dijo que se le enchocó la boca porque su abuelita decía que quien decía mentiras se le enchocaba la boca, yo no sé, pero estoy hablando y estoy dando esa seña para que ustedes sepan quién es, porque no puedo dar nombres, ¿no? Si digo un canal de YouTube, hay un chingo de canales de YouTube, si digo un canal de YouTube asquerosamente amarillista y difamatorio, que su conductor es un güey que tiene boca chueca, solo hay uno. Entonces ahí ya se van a dar cuenta quién es, por eso estoy dando esa, esa identificación, esa seña. Entonces ya traía como ese papel, ese documento, y que quería ir a Jalisco a hacerlo legal, a que le metiera la demanda de difamación y demás a esta persona. Yo no sé cómo vaya a proceder eso. Luego, si quieren, se lo pregunto al mismísimo eh, eh, orangután, por decir una, un apodo, ¿no? Como, como lo estaba haciendo Mafián TV, que se burlaba, digo, Kiko TV, <risa> Kiko TV, <risa> Kiko, TV. <risa> Kiko TV, como dijo Kiko TV, que le dijo que el, el, qué le dijo el hornito rinco el King kong el, el, el, el orangu, no no el orangután no el chimpancé no sé qué más dijo pero bueno lo hacía le hacía burla constantemente constantemente constantemente ¿Qué sucede que el, el jaguar dice kiko te ve tú no a mí me mencionó en el mensaje último que no les presenté aquí, pero a la gente de Patreon, a mis patrones, sí se los mostré. Eh, el jaguar me menciona como todo lo que dije, tú no, no vas involucrado, no tengas miedo, tú estás bien, ¿ok? Entonces, pues yo tampoco. Van algunos otros youtubers, principalmente el de la boca chueca, para que lo ubiquen. ¿Qué pasa aquí? Que a raíz de que Kiko TV subió un video con la información eh, que se había filtrado de, una, de unas eh, entrevistas de, de las amigas de Deb Y que él presentó en su canal de YouTube y yo les dije eso, eso sí ya es estar interfiriendo en una investigación que está, eh, que está en el momento. Así que esa eso que acaba de hacer en el video, esa filtración, sí le puede causar algún problema legal, porque el papá mismo de Deb dijo que quería denunciar a los youtubers que habían filtrado esa información. Y aquí se los dejé claro, claro que es delito si ustedes, si alguien filtra esa información que está dentro de una carpeta de investigación. El Bocahueca es el defensor de la verdad. Aquiles nos mandó 20 pesotes, tuve que leerlo porque todo lo que me manden ahí en pantalla de Superchats tengo que leerlos. Ok. Entonces, eh, ¿qué pasa? Kiko TV llama a su equipo de abogados, llegan a Nueva York, al edificio este como de 80 pisos como en el piso 75, hay un gran salón con una mesa muy grande de cristal, un chingo de sillas, y él se sienta en medio y entran como 500 abogados con sus eh, portafolios de diferentes, de diferentes este, nacionalidades y demás, y le dice Kiko TV, les dicen, oigan, ya subí un video donde estoy eh, filtrando información de la carpeta de investigación, eso me puede causar problemas, y sus abogados dijeron sí. Y entonces Kiko TV Moles, que le da como que la voladora, como que dijo, chingue su madre, como que se sintió frío y dijo, ya valió merga, ¿no? Y yo escuché el papá de Deb que dijo, voy a denunciar a los youtubers que filtran información. Entonces dijo, chingue su madre, ni con mis 500 abogados de mi equipo puedo solucionar esto. Pero qué puedo hacer equipo de trabajo. Y los abogados así cuchicheaban en diferentes idiomas, algunos en mandarín, algunos en alemán, otros en este en español, en inglés, en portugués, un chingo de idiomas ahí japoneses no debatiendo qué podía ¿eh? y al final resolvieron todos algo. Dijeron, "Ya sabemos que en tu próximo video vas a hacer lo siguiente. Con esto te la vas a sacar. Y entonces, Kiko TV, aprovecha la entrevista del jaguar, aprovecha para decir, miren, el jaguar ya trae un documento que se va a chingar a un güey que tiene la boca chueca y el que tiene la boca chueca se la va a acomodar. Imagínense el tremendo madrazo que va a hacer para acomodársela. Yo estoy aquí apoyando al jaguar porque no se vale que haya youtubers que hagan esas chingaderas, cosa que él hace tan bien y que sus seguidores que están, ya saben, no se lo hacen notar. Dice Adri de po viajera, el señor Mario sí lo va a demandar, se lo merece. Adri de Poe, un abrazo. No, no sé quién sea el señor Mario, solo estamos hablando del papá, Dev, el jaguar y Kiko TV. Recuerden las claves, ok, por favor. No sé quién sea el señor Mario. Entonces, ahorita, ahorita voy a, a leer sus comentarios. Deme chance de terminar la frase, la, la, la, el cuestionamiento. Entonces le dijeron sus abogados, su equipo de abogados, en el próximo video aprovechas para hacer lo siguiente. Listo. Terminó la entrevista con el supuesto jaguar. El otro güey casi se... Kiko TV casi se... Se hizo así la ropa, se sintió... Se hizo como de ladito, como... Como ya saben, ¿no? Como de ladito, así como... ¡Dónde más! ¡Dónde más! ¡Aquí! ¡En Kiko TV! ¿No? Se puso... Orgulloso. Y dijo lo siguiente. Esto es la parte importante, no la entrevista del jaguar. La entrevista del jaguar es una cortina de humo, en serio. Lo que es importante fue la chingadera que empezó a decir después. Y esto es lo que deben de poner atención. Kiko TV dice lo siguiente. Que eran chingaderas. Que se filtrara información de la carpeta de investigación. ¿Por qué? Porque no es chismoso. No quiere señalar a nadie. Pero no es profesional no es ético que alguien esté filtrando información de la carpeta de investigación. Y entonces dice, le mandé el siguiente mensaje al papá de Deb, Escúchenlo. Y decía, señor, señor papá de Deb, sé que usted y yo no estamos en buenos términos. Todo eso... Me acuerdo, ¿eh? O sea, puse atención. Mientras me bañaba, me imaginaba todo eso, por eso se me quedó guardado, grabado. Señor papá de Deb, sé que usted y yo no estamos en buenos términos. Pero se me hace no ético, se me hace una tragedia, una burla, una maldita maldición, una porquería. Que haya gente que filtre información de la carpeta de investigación. Yo quiero apoyarlo en esa parte. Y quiero señalar a la página Nos hace falta Deb Escobar, quien me ha contactado y me ha dado documentos filtrados de la fiscalía, de la carpeta de investigación. Yo aquí tengo todos los documentos. Yo aquí tengo todos los documentos. Y se los puedo dar para que usted vea que alguien me lo está dando de esa eh, de esa página la página nos hace falta de escobar que esa página dice que está eh, que es formada por familiares de deb por eso le escribo señor papá de deb para que si hay familiares inmiscuidos en esa página dejen de filtrar esa información, casi casi como diciendo su familia es la culpable, no yo, no yo que tengo un, un programa eh, mundial que me ven millones de personas y que pongo estas, esta información filtrada. No, yo no soy el responsable. A mí, por favor, señor papá de Deb, no me vaya a chingar con una denuncia. Yo nada más puse lo que en la página de Facebook nos hace falta, Deb. Están filtrando. A mí se comunicaron conmigo, me han filtrado toda esta información, yo aquí se la guardo, se la quiero presentar para que usted vea quiénes son los filtradores de información. Así como yo me lavo las manos, mire, ahí fue esa página y esa página dicen que son sus familiares, usted mismo casi casi es el responsable, no vaya a demandarme. Eso fue lo que su equipo internacional de abogados pactó que Kiko TV hablara con el papá y se, se deslindara de que él había filtrado algo. Por eso dijo en su, en su video, esto que estoy enseñando es de dominio popular, es de dominio público. Yo no sé por qué otros youtubers no lo han agarrado. Hágase pendejo, hágase pendejo, pues si bien que lo está sacando de estas personas que tienen la información y él la presenta como exclusiva, pues esa exclusiva le puede traer eh, problemas, si, si quisiera el papá de Deb, problemas ahí legales finaliza Kiko TV con el papá de Deb y diciéndole a la gente que que lo que él presentó en su video que lo tomó de otros videos, de otros youtubers, que ya habían filtrado la información, que él solamente tomó capturas de pantalla, y eso fue lo que presentó en su video. Así como, no me vaya a demandar a mí, señor, demande a todos esos puertos que subieron la información, yo solamente tomé capturas de pantalla, pero yo los documentos no los tengo. Y la, los documentos, otros filtrados que me dieron, yo se los entrego, yo por ética y profesionalismo no los voy a dar a conocer hágase pendejo que bien que ya sintió que el papá de Debsi sí le puede meter una denuncia por andar filtrando información que no debe así que quería expresar todo esto como ven no es por estar hablando de Kiko TV y de que me quiero colgar y que qué chingado va a querer colgar de Kiko TV, si cuando yo ya era un youtuber profesional, este güey era el hijo de Laura Bozzo, entonces no lo hago por eso, lo hago porque sí es importante para nosotros los que estamos documentando y hablando del caso de Deb, ¿no? Sí fue importante, tanto la entrevista como el querer sacársela de que él no filtró nada. Cuando sí lo hizo, pero los seguidores de, de Kiko TV seguirán eh, diciendo que él es profesional, que él es el súper, súper eh, periodista, el número uno, mejor que la televisión, mejor que todo internet, mejor del mundo, el más ético, el que dice la verdad. Solo aquí, en Kiko TV. Voy a contestar esta llamada. <ríe> Va a ser la primera de la noche. Hola, ¿quién habla? Aló, buenas, ¿me escuchas? Sí, sí, ¿quién habla? Eh, Josué, eh, aquí desde Costa Rica. ¿Qué pasó? Bienvenido y felicidades, ¿eh? Costa Rica hoy con ese gol se fue al sí. Mundial. <risa> muchas felicidades. No, muchas gracias. Sí, nosotros estamos aquí emocionados por, por ese pase. Pero no bueno, lo decirte que. He sido seguidor tuyo ya desde hace, creo que dos años, ya desde la tienda de Mario, ¿verdad? Desde ese famoso caso. Y, bueno, no te, te llamaba, más que todo, porque yo vi la transmisión de, bueno, de, de Kiko TV, okay, sí. En directo, y yo pude ver las, las diferencias que hubo cuando ya estaba resuelto Sí, o sea que en bueno. la transmisión original sucedieron más cosas. Esas yo no las vi. Sí. Si quieres cuéntame. Bueno, eh, bueno, primero de todo yo seguí, o sea, dejé de seguir a, a Kiko desde hace como un mes, cuando él subió el video que de que iba a dejar el caso de Deván. Porque ahí él empezó a, a culpar al papá y todo. Y bueno, yo dije, no, o sea, este tipo no. Sí. Entiendes? Y bueno, en el directo, él, bueno, entrevista, bueno, la Jaguar, ¿verdad? Y eh, él ahí muestra las conversaciones con justamente el papá. Ahí él, esa parte la, la corta, pero él muestra todo, o sea, todo desde, desde el último mensaje Ajá. hasta justamente la captura de pantalla, donde el, el papá le manda que, como checa esto, es verdad. O sea, él mostró, mostró conversaciones que tenía con el papá. Sí, sí, él la mostró ahí. Y eso después, cuando lo persiguió, ya eso no estaba. Sí, ok. Y le dijo, le dijo directamente a Jaguar de que el primero que le mencionó a Jaguar fue el papá. O sea, como, como echándole la piedra okay. a él. Sí. Eh, y luego, ya al final de la entrevista de como 20 minutos. Esos 20 minutos son totalmente distintos. O sea, lo que pasó en la transmisión fue que él bueno, empezó a decir de que el jaguar era igual, así como que no le dieran importancia cuando en realidad él fue el primero que que le dio ese gran foco, ¿verdad? Mm -hmm. Y empezó a sacar más filtraciones. O sea, él no hizo esa en el en lo que subió. Él mm -hmm. no mostró la página de nos falta Ver. Okay. Él no lo hizo así, él mostró más fil filtraciones. De hecho, él eh, mencionó de que iba a hacer un directo en YouNow mostrando esas filtraciones al final no lo hizo, no hizo ese directo porque pues obviamente al final de cuentas como cayó de que, ok, eso me pueden denunciar claro. y él ahí hizo la táctica de mostrar quiénes fueron los que le revelaron esa... Exacto, sí, esa para formación. deslindarse, claro. Exactamente, sí, él, él lo cambió totalmente porque en esa filtración que él mostró decía, era como una declaración de, del papá de que como que se escapaba de la casa, algo que realmente no aporta, entiendes, la, la investigación más bien hace que la gente cree más especulación. Exacto, hace más chisme que aportar, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, él al final borró toda esa parte y lo cambió por enseñar a esa donde nos falta, nos falta de ajá Entonces, Sí me, me o sea, me sorprende bastante que, o sea, lo, lo doble cara, sinceramente lo doble cara que es, o sea, yo lo, lo empecé a seguir por, pues, porque se fue allá al, a hacer sus, sus trabajos de investigación y todo, pero ya después me di cuenta de que ya, pues, muestra él lo que quiere mostrar, cuando sí. quiere tener las notas, lo hace, Exacto. porque en las primeras filtraciones él, no tuvo ningún, ningún pero en poner las declaraciones ahí y sin decir quiénes fueron los que le pasaron esa información, porque él ahí hubiera dicho, esto me lo pasó, no sé qué, pero no, él dijo, una fuente mía, privada, ahí me pasó esos datos y ya, ya. Claro, desde un principio, sí a él le han mandado información, en lugar de hacer un video o querer hacer una transmisión con esos documentos, pues ir directamente con el papá y en privado y decirle esto está sucediendo señor, ponga atención o tenga cuidado no eh, querer darle una exclusiva no querer hacer todo este show y al darse cuenta que ya está en algún tipo de problema si es que el papá de Ed quisiera, entonces pues eh, trata de sacársela y, y señalar a otros como los culpables Sí, sí, sí exactamente entonces fue pues, eh, lo que cambió y y no, y bastante lamentable, porque no tiene nada que, como te digo, yo desde que él empezó a, a culpar al papá, de que él dijo de que si yo hubiera sido el papá, la hubiera ido a recoger, ¿sabes? Como, de eso más bien, o sea, solo pone trabas, ¿verdad?, al asunto. Entonces, él ha cambiado muchas veces de versiones y ah, siento que no, no vale la pena, ¿verdad? Eh, y de hecho, por eso, todo. agradezco tu, tu trabajo que has hecho, porque por ejemplo, esos videos que de desmintiendo eh, pues teorías y así porta ¿verdad? Porque hay gente que dice que, como te en paz el recuerdo, pero en realidad aporta porque así más bien el chilme y esas teorías se disminuye y se aclara lo que realmente está pasando, ¿verdad? Claro. Entonces, son, era eso y no, muchas gracias por responderme más bien. Bien, gracias a mi hermano. Un saludote y pues que les vaya muy bien en el mundial. No, muchas gracias. Saludos. Saludos. Aquí dice Giancarlo Suri. La pregunta es por qué Kiko quiere limpiar la imagen del jaguar. Eh, ahí les va, gente. Eh, y creo que en algún momento también lo sintieron conmigo de que yo decía, o sigo diciendo, que el jaguar no tiene... Todavía, eh, pues, eh, alguna responsabilidad y por eso la fiscalía no lo ha llamado. Entonces vi que a Kiko TV se le vinieron encima precisamente por estar defendiendo ahora al Kiko TV. Hola, ¿qué tal? Bueno. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿quién habla? Hola, este, te he marcado la vez pasada de... Eh, que, que te da una página que se llama el ruinaversal, que, que te filtró unos audios del jaguar donde me pedía ah, a la televisora. Ah, sí, tú eres el ruinaversal. Sí, oye, yo te quería contar más a detalle lo que pasó en, en la llamada, bueno, en, en el en vivo que tuvo, este, bueno, estoy escuchando que Kiko TV con el papá de Dev, si está bien que diga así. Exactamente. Ok, este, oye, este, bueno, porque creo que voy un poco desfasado del en vivo, pero. No sé si todavía estás hablando de ese tema. Sí, sí. Bájala la transmisión a lo que estés escuchando y nada más escúchame por el teléfono. Ah, ok. Mira, yo te voy a contar este lo que sucedió eh, más a detalle. Empezó este Kiko TV a preguntarle, como que a preguntarle que si él sabía quién había sido el que filtró eh, su imagen, ¿no? Que quién había sido este el que, el que fue como que el que corrió el rumor. Entonces, este... ¿Cómo le puedo decir a este hombre? ¿A King Kong? No, no, no, jaguar, porque pues si no ah. es el jaguar, pues el jaguar puede ser cualquier persona. Bueno, el jaguar le comentó que sí, que él tenía una idea de que había sido un grupo de feministas, que que como lo habían vinculado con Alcosa, que algo así de un tatuaje, que una medium, o no sé qué, pero haz de cuenta que yo noté como que, que este Kiko TV comenzó a preguntarle eso porque le dijo ya cuando le dijo esto el jaguar que no había sido el... Eh, esta, eh, que había sido, perdón, estas feministas, este Kiko TV le dijo, le dijo, no es que no fueron ellas, fue el papá de, de Depp. Dice yo, pues no sé si está bien que te lo muestre, pero aquí te voy a mostrar las pruebas de que fue el papá de Depp el que comenzó a circular tu imagen. Okay. Y ya fue cuando mostró en pantalla las conversaciones y, y, y, y dice que, que el papá de Deb le dijo, oye... Puedes comenzar a circular la imagen de este hombre, pero no digas que yo te lo pedí. Okay. O sea, todo, todo lo contó Mafia TV y, y para O sea que. TV y, de, de, de, ¿no? O sea, mostró lo que el papá y él habían hablado. O sea que lo expuso. Sí. sí, de hecho, mira, este, estaba buscando ahorita aquí. De hecho, yo este vi por, vi por ver, voy como por casualidad en vivo. Sí. Porque no sigo a este hombre, pero ya ves que YouTube te te recomienda este, cosas, y yo vi de casualidad, este es en vivo, y sí, mostró, mostró en pantalla las las conversaciones, incluso incluso le dijo, Kiko TV, le dijo, es que quien quien filtró tu imagen y quien empezó con todo esto fue el papá de Depp, dijo, porque él me pidió a mí este, mostrar tu imagen, pero me pidió que no dijera nada, wow y haz de cuenta que ya después, este bueno, a mí se me hizo mala onda porque ya después, este, eh, Kiko TV dijo, dijo, este, dijo, yo no entiendo por qué entonces a mí me negó el papá de, de dice, porque yo le ayudé a abrir su canal, sí. gracias a mí tuvo 200 mil suscriptores, gracias a mí es lo que es, en YouTube y en las redes, y, y, y, y, y la gente no lo sabe, pero, pero yo hice muchas cosas por él. Dice, entonces no es justo que me haya negado en ese momento, o sea, él como que estaba muy muy ardido porque lo negó el papá de... de, de, sí, sí, de, de y ajá. fue como la, bueno, lo que, lo que yo y mucha gente del chat fue como la venganza porque eso fue, pues, literalmente, o sea, filtró todo y después dijo, es que él me negó y él dijo que no me conocía y gracias a mí tiene 200 mil... Y gracias a mí, este, yo he visto muchas cosas por él, o sea, así literal lo dijo, o sea, como que estaba demasiado ardido, sí. y por eso él mismo borró este vivo, porque pues él dijo, no mames, pues la o vinculosa. Sí, claro. Era obvio que la, que, que la regó, así horrible. Y es que la gente, yo, yo por ahí vi algunos comentarios, pero no sabía a qué se referían, la gente le empezó a, a señalar precisamente que él estaba eh, dejándole todo ahí todas estas conversaciones al mismísimo Jaguar, ¿no? Como que lo estaba exponiendo al papá. Sí, o sea, este, de hecho, a ver, es que es lo que te iba a decir ahorita, porque estaba viendo ahorita eh, que un, un youtuber que se llama Influencer Virales eh, logró recopilar parte de la de, de esa parte donde que borró más eh, Kiko TV. De hecho, no sé si, si quieres que te ponga el audio un poco que estoy viendo aquí o, o prefieres que no te lo ponga. Sí, no, porque... este porque cualquier cosa que, que tenga que ver con él, pues ya sabes que a lo mejor hay un problema. Pero bueno, como me lo estás contando, está bien. Y como la gente pues está entendiendo de los que no vieron aquella transmisión y los que vieron la repetición, pues sabrán ahora que hace falta algo ahí, que lo cortó, como yo no sabía que cortó no. esa parte y que sí lo inculpa muy, muy fuerte. Y mira, yo no tengo nada en contra de este hombre, Kiko TV, porque en realidad este a mí la verdad no me cae bien, sinceramente, desde mucho antes del tema de, de, de no me caía bien, la verdad, pero haz de cuenta que también lo que se me hizo súper hipócrita de este hombre, yo iba como cinco minutos o diez minutos a, atrás en, en el video de él, o sea, yo no iba, no iba directo en el, en el en vivo, iba como cinco o diez minutos atrasado, y de repente lo estaba escuchando y de repente se dejó de oír y yo dije, pues, ¿qué pasó? No, yo dije, se me fue el internet o se pausó el video... Y de repente yo vi que decía, el usuario acaba de, el usuario quitó el video. Yo vi eso, yo yo vi que decía, el usuario quitó el video. Ah, ya, y ya okay. después lo volví a subir, lo volví a subir pero pone, pone en la descripción, me tiraron el video. Yo digo, a ver, por eso pone que fue muy, muy bien. O sea, él se vende como que muy transparente, sí, él se vende sí. como que toma el toro por los cuernos. Sí. Yo digo, entonces, ¿por qué mientes en algo tan simple? O sea, sí. ¿por qué dices que te tiraron el video si tú lo quitaste? El propio YouTube subió un anuncio de que se, el usuario retiró el video. Claro, él lo retiró para editarlo y volverlo a subir, ya sin esa parte. Pero también, también, también otra cosa que se me hizo este, mala onda fue que haz de cuenta que... Que antes de, de todo esto, antes de que dijera no, pues mira, yo te voy a decir quién fue el que filtró tu imagen y fue el culpable de que tu imagen esté circulara, le dijo tú piensas demandar a quien filtró tu imagen y ya como que el, el jaguar dijo, sí, ya tengo a las personas que la filtraron y ya cuando le dijo, es que fue el papá de Deb, de, y el jaguar dijo que lo iba a demandar al, al papá de Deb, o sea, dijo, de hecho me voy a la corte internacional y ya ahorita que me estás dando tu información este, qué bueno que me la das, porque ya este, me voy con todo por, por la difamación. O sea, incluso el Jaguar dijo que iba a demandar a, al papá de Deb por esta información que le dio. Ándale. Es no. hombre. Oye, eso está también fuerte, porque sí pudiera suceder, ¿eh? ¿eh? Como por ejemplo, al mostrar esto, Kiko TV es una evidencia de que precisamente es el papá de Deb quien le da esta imagen, esta fotografía, pero ahí estarían siendo cómplices. Yo creo que sí, obviamente, al, al revelar todo esto, dijo, la regué, voy a cortar ese pedazo y lo voy a subir nuevamente, lo voy a editar y lo voy a subir, pero por ahí dicen que se rescató esa parte y que otros lo han subido, ¿no? Pues es que tengo que, que acabo de ver ahorita en, en un canal de YouTube, que, que es lo que te decía, que si querías escuchar una parte del audio, porque estoy viendo que, bueno, solamente he visto que este canal tiene una parte de ese audio, pero no sé si otros canales lo tienen completo, pero sí realmente sí la regó sobre todo porque empezó ya después de que, de que dijo fue el, el papá de Deb el que circuló tu imagen y a mí me pidió circularla, empezó a decir es que me, es que el, este me negó y por qué me negó si yo tanto que le ayudé y, y, y que yo este me sentí mal cuando cuando la noticia dijo que no me conocía o sea en realidad todo se resumió a que como que era una venganza en resumen o sea como y él mismo lo dijo y yo dijo y yo creo que dijo no mames pues ya la cagué y y inmediatamente quita el video pero pues dices o sea también algo que me llama la atención es a ver se supone que él es periodista investigador por qué filtró una imagen nada más porque el papá de, de se lo pidió entonces claro. tampoco es tan buen periodista como se menciona pues lo mismo sí. con los con los mensajes de WhatsApp hizo lo mismo sí de hecho este él primero dijo que ya que, que se le hacía raro que nadie estuviera hablando de del, del este de la carpeta de investigación que se filtró, de la carpeta de testimonios, y después ya después dijo que no, que ya que estaba en todos lados y que la recopiló, pues o sea, como que entonces ya estaba en todos lados y tú la viste, o, o, o por qué dices que nadie habla más que tú de esa carpeta, pues, Exacto. quién sabe, pero sí se me hace muy raro que se me hace también de muy mal gusto que, que él no haya investigado si realmente era este hombre el jaguar, y que, y que ahora se quiera zafar con decir, es que el papá me pidió, y fue un favor para el papá, o sea, no, hombre. No sé si tu labor, como periodista te haber investigado si el hombre realmente era el jaguar o no. No, hombre, en esa transmisión entonces la superregó y quedó mal ahí con, con todos y con su público y dejó ahí expuesto al, al señor, don papá, don papá de Dev. Sí, este, y, y te comento, este, yo lo que, bueno, si él realmente escucha, llega a ver este en vivo algo, pues sí quisiera que aclarara por qué está diciendo que le tiraron la transmisión, porque nunca se la tiraron. Él quitó, la, él quitó el video. Y si le tiraron la transmisión, ¿por qué se subió todavía menos esa parte? Exactamente. Si le tiraron la transmisión y la volvió a subir, ¿por qué ya no apareció esa parte? O sea, ¿qué forma de mentirles? Me tiraron la transmisión. Como cuando se fue huyendo de, de, de Monterrey diciendo, eh, tengo que huir, me, me amenazaron. O como en otras veces ha dicho lo mismo, se, me están tirando la transmisión y cosas de ese estilo, es como, ¿por qué mientes en algo tan, tan normal, tan poca cosa? Imagínate cuántas mentiras más haces para lograr tu cometido, ¿no? Sí, exactamente, y ¿por qué si es periodista? Supongamos que el papá de Devani le, le, le dijo, oye, difunde la foto porque creo que él es el culpable, pero él como periodista, antes de, o sea, debió ser totalmente objetivo, y como buen periodista que hice ser, no porque el papá de él le haya pedido el favor, él tuvo que haberlo hecho, o sea, ahí él no es ningún niño, ni es este eh, un cuberto como para que lo estén manipulando, él sabía bien que si esa información, iba a ser responsabilidad de él, ¿no? Que filtraba la, si filtraba la foto. Ok, bueno, pues qué bueno que me cuentas esto, yo la verdad no había visto esa parte, vi la ya editada, y qué bueno que haya gente que sí la vio, que sí la recuerde, que se dé cuenta cómo son las cosas y que no estoy diciendo que dejen de verlo de, o de seguirlo, sino que tengan su propio criterio y que no se coman todo lo que les dice. Sí, no, y yo, a mí sí me gustaría que, que este hombre, más gente ve que sí, que sí, o sea, o que vuelva a subir esa parte, porque él no tiene evidentemente nada de qué le tirar. Sí, porque si le tiraron el video, cómo logró rescatar todo menos esa parte. Es que sube esa parte y tome el toro por los cuernos, ¿no? Que tome el toro por los cuernos y que ya hable bien de por qué dijo eso, o, o no sé si él quiere pedir una disculpa o, o, o qué es lo que quiera explicar, pero que que, que hable bien de ese tema si realmente él es tan objetivo como, como dice. No, seguramente no va a hablar más del, del tema, va a hacer que esa parte nunca existió. Afortunadamente algunos de ustedes todavía tienen esa, esa secuencia que cortó. Y pues bueno, yo no le deseo el mal, simplemente que pues en muchas ocasiones o en diferentes situaciones ha mostrado que miente, que trata de hacer cosas que pueden ser perjudiciales para el, para el caso y para él mismo. Entonces, pues solamente la gente le pido que sea objetiva, que crea su que crea su propio criterio y que no esté idolatrando a un cabrón que les puede estar mintiendo completamente en la cara y ya ven cómo les paga a la gente que le da confianza, porque el papá de Deb le dio confianza y ahora para librarse de lo que el jaguar pudiera hacer, lo expone. No, y, y, y por ejemplo, este, a, a mí sí me, sí me impactó que dice que dijo, es que yo al señor Mario, gracias a mí, tuvo 200 mil seguidores en YouTube, porque yo le orienté cómo abrir el canal y yo, y yo le di difusión. O sea, el señor Mario a lo mejor te dio 200 mil seguidores, pero ¿cuánto, este, digo, tú le diste doscientos mil seguidores al señor Mario, pero ¿cuántos, ¿cuántas visitas te dio él y cuántos seguidores también te dio el caso de, de este hombre, no? En realidad el que salió ganando fue Kiko TV, no al revés, para que ahora esté, esté quejándose. Claro, claro, o sea, ¿cómo le reprocha que le dio 200 mil suscriptores cuando él no solamente ganó millones de suscriptores, sino también de pesos? O sea, claro, wow, sí. No puede ser que sea tan vil esta persona, pero ojalá se dé cuenta la gente a quién están siguiendo. No, y si este hombre quiere alguna represalia contra mí, él sabe que todo lo que estoy diciendo es verdad, y, y creo que había como unos 10.000 mil conectados, eran como 10.000 mil más o menos, y de hecho ya su segundo, el, la retransmisión, ya cuando subió el, la parte cortada, también está lleno de comentario de, oye, yo vi, la, yo vi todo y qué culero eres, y, y ¿por qué vendes así al señor? Y sí, sí, se me, se, se me hizo de muy mal gusto, porque, porque supongamos que el señor también no sabía si realmente el jaguar era, pero pues el, el responsable de filtrar la información fue él, o sea, en resumen, así prácticamente nadie lo obligó ni le puso una pistola a Kiko TV, él quiso filtrar la información, me imagino que para tener visita, ¿no? Pues, claro, la para, razón. para ser exclusivo, sí. por eso lo hizo, pero bueno, ahí él sabrá qué puede pasar con ese video que subió. Te agradezco mucho, mi hermano, que hayas eh, hablado, que sí. nos hayas contado, que estés al pendiente. Mil gracias. Ok, este, oye, no te quería preguntar, este, ¿tú como que apoyas al jaguar o, o no? <risa> yo soy neutral. Eh, yo solamente eh, hablo lo que es, es decir, y te repito y le repito a la gente lo mismo que hizo Kiko TV. El jaguar, eh, legalmente no tienen ningún no. llamado, no están en ningún registro ni nada, no lo están investigando. Entonces, hasta ese punto, no puedo decir, el jaguar tiene algo que ver, el jaguar es tal persona, el jaguar es responsable, porque estaría haciendo conspiración, como muchos otros canales de YouTube. Debo de enfocarme en lo que, al menos la investigación, eh, eh, y la carpeta de investigación, y el papá de Devani, y la fiscalía, digan que son los dos medios pues que tienen toda la información completa, sean una eh, basofia la, la fiscalía o no, pero ellos son los que tienen los, los documentos, la información, y el papá de Deb pues es quien nos pasa la información que, que sabe y que aún se tiene guardada ahí, pero eh, fuera de eso, a nadie más hay que creerle. Por eso mismo menciono lo mismo que Kiko TV eh, Jaguar, pues no tiene nada que ver, yo no lo estoy defendiendo porque... Eh, no lo conozco ni como persona, ni mucho menos, ni simpatizo con él, entonces pues no. solamente lo que toca, ¿no? Bueno, sí y más de, bueno, ahora sí me retiro y, y nada más este si hay alguna controversia con este hombre, Kiko TV, que él sepa bueno, y él sabe que, que todo lo que dije aquí fue totalmente real y, muy, y no solamente yo, más de 10 mil que estuvieron ahí ahí conectados. Lo vieron pues ahí está mi hermano, gracias sí. bueno, un bueno, saludote. Bueno, Buenas noches, Dice, ella es buena pregunta, quiero saber si ustedes todavía siguen culpando al jaguar. ¿Ustedes todavía consideran que el jaguar es el culpable? Esa es la pregunta que tengo esta noche aquí en su noticiero nocturno. ¿El jaguar es el culpable? ¿Kiko TV se vendió? Noche, noche, llámeme, llámeme y díganme cuál es su opinión. Hola, ¿quién habla? Hola, buenas noches. ¿Quién habla? Hola, buenas noches. Hola. ¿Quién habla? Mira, yo también ayer vi parte de la entrevista. Ajá. Buenas noches. Sí, sí, que te escucho, te escucho. Hey, a tus órdenes. Gracias. Bájale a la transmisión para que no se encimen las, las voces y me escuches a, al tiempo. Sí, ya me le de la transmisión. Perfecto. Ahora sí, cuéntame. ¿Cómo te llamas? Litsi, para servirte. Muy bien, Litsi. cuéntame Te comentaba que ayer mi mamá y yo estábamos viendo parte de la entrevista y hubo ciertos momentos en los que mi mamá y yo nos enojábamos con Kiko TV porque um, le hacía preguntas, pero no lo dejaba que respondiera. O sea, dejaba como que diera ciertos detalles y le cortaba la, la, la respuesta. Exacto. Entonces, el jaguar le decía que pues le diera chance de de platicar su versión, y llegó un punto en el que como que medio se trenzaron, porque eh, el Kiko TV le dijo que no, que la entrevista se la había ofrecido él y que las preguntas las hacía él, y le contesta el jaguar, ok, me invitaste en tu entrevista, pero si me invitaste en tu entrevista es porque me ibas a dejar hablar y exponerme en lo que a mí me pasó y lo que yo sé, y <coughs> Kiko TV no lo dejaba y no lo dejaba y no lo dejaba, eh, le quería contar lo que te comentó la tercera persona de lo del grupo de feministas, uh -huh. que ellas, ellas fueron las que lo dieron a conocer, que era el culpable y que no sé qué, y también él hizo un comentario de, de una vidente, de una tiktoker vidente, que también ella le había echado la culpa a él, y le cortó así bien la plática y le dijo, a mí no me, no me estás hablando de pendejadas, de videntes, que solamente la gente pendeja cree en eso y que no sé qué, y o sea, ahí se daba, se daba uno cuenta que Kiko TV como tal no le estaba poniendo atención a lo que el jaguar le estaba expresando, o sea, él como que nada más escuchaba palabras y de las palabras le, le respondía, y jaguar muy pacientemente le decía es que escúchame lo que te estoy diciendo te estoy contando cómo fueron las cosas yo no te estoy diciendo que crean una vidente ni nada por el estilo sí, claro. yo nada más te estoy diciendo que la vidente dijo que sí así así así así así no es que me va vale la madre la gente pendeja que creen las videntes y que no sé qué entonces Exactamente. estuvo muy interesante la entrevista sí tienes toda la razón eso fue precisamente lo que lo que dije, y, y es verdad que a su gente, a su público, o a quien hacía las preguntas, los trataba como de idiotas. Es correcto. Porque no le hicieron ninguna pregunta profesional. Hizo una pregunta por ahí, ¿cuánto mides?, le preguntó. Y dijo, muy buena pregunta, dijo, ah, esa yo la hice, esa yo, yo la hice, esa, esa no la hizo nadie, yo la hice. O sea, tranquilo, viejo. En serio? Y es que era bien, era bien redundante en sus preguntas, o sea, preguntas así como que, oye, que tú conoces al del Didi, y le explicaron a Werner, no, es que yo no conozco al del Didi, al del Didi me involucraron porque no sé qué, que sabe qué, de mi medio hermano, y ya pasaban 15 minutos de entrevista, y según él leía las preguntas que su público le hacía, le decía, pero es que tú cómo lo conocías, le dijo, le explica a la jaguar, es que yo no lo conozco, ya te expliqué que sigue así, así, así, así, así lo involucraron conmigo, pero yo no lo conozco. Exacto. Exacto, y eso y fue pues, todo era, lo que dijo. Era todo. Muy bien, ¿no? Pues te agradezco por la llamada y pues ta también tu, tu opinión y gracias por estar al pendiente de la transmisión, litsi al contrario, gracias a ustedes y es un placer que pasen buenas noches. O, oye, oye, una pregunta, porque es, es la pregunta que tenemos esta noche. ¿Tú crees que efectivamente el jaguar tenga que ver con el caso, sea responsable del caso, o ya lo dejamos la afuera? Es que no. La verdad es que yo no, la yo no creo que sea responsable. Todas las explicaciones que, que le dio ayer, yo si hubiera sido la que estaba siendo entrevistada, yo hubiera mandado a la chingada Kiko TV... Porque Kiko TV era súper grosero con, con el jaguar y jaguar así súper paciente porque hubo un momento en el que le estaban hablando por teléfono a, al jaguar y el jaguar le dijo al mafia me está hablando por teléfono a mi esposa, me está hablando, me está diciendo que, que corta la entrevista que porque me, por los comentarios que están poniendo en YouTube y ya solito como que agarraba la onda y decía yo ya, ya no voy a poner atención a eso, este te voy a, voy a seguir con la entrevista. Y, o sea, el jaguar fue súper, súper, súper paciente con, con, con Chico TV en responderle todo. Y la verdad, para que una persona tenga tanta paciencia en contar la verdad de sus de sus actos y cómo fueron las cosas. Y uh, y sobre todo a jaguar, la forma en la que se exprese, como hablas, o sea, no se le ve como, como la malicia, como la mala onda, ¿sabes a lo que me refiero? Sí, mira, ¿sabes que Me acaba de llegar mensajes por todos lados que están diciendo que Kiko TV está mandando a su gente a que reporten este video. ¿Qué opinas? Pues nada. No puede ser. No puede ser con esta persona. Te agradezco, Itzi, tu, tu llamada. Bueno, y bueno, vamos, bueno aquí estamos para apoyarte. vamos a estar aquí a ver si pueden tumbarnos la transmisión. Buenas noches, con permiso. Saludos ahí está, Kiko TV está mandando a su gente, en estos momentos ya tenemos 3000 mil personas está mandando a su gente a que denuncien esta transmisión yo no entiendo por qué, ¿alguien conoce a algún Kiko TV? ¿conocen el canal de Kiko TV? ¿conocen algún jaguar? no, verdad, no, no hay no, no, no sé no sé por qué quieren tirarme una transmisión donde estamos hablando de Kiko TV y del jaguar ¿Quién es, ¿Quiénes son Kiko TV y el Jaguar? Qué raro, qué raro, qué raro que, que alguien quiera mandarnos a tirar la transmisión. ¿Por qué? ¿Estamos hablando mentiras? La pregunta de esta noche es, ¿estamos hablando mentiras como para que nos manden cerrar la transmisión? ¿Ustedes creen que el Jaguar sea responsable o ya no es responsable de lo sucedido con Deb Número 3 Kiko TV es un vendido. Llame ya y aquí le contestaremos y responderemos a todas sus dudas. Buenas noches. ¿Quién habla? Bueno, Hola, ¿quién bueno. habla? Buenas noches. Bueno, Rodríguez, servidor. ¿Qué, ¿Qué tal, mi hermano? Buenas noches. ¿Te puedes acercar un poquito al teléfono para que te escuchemos mejor? Sí, claro. Cuéntame, mi hermano. Mira te platico eh, estoy viendo tu transmisión ahorita en vivo sí y bueno yo no vengo a tirarte ni a, a, a reportar tu canal uh -huh. yo soy um, yo veo cualquier este canal de YouTube a mi gusto uh -huh. y yo creo que para mí sí tiene mucha culpa este Gustavo Soto Okay. Yo creo que es más importante hablar sobre el tema de Gustavo antes que hablar de otro youtuber. Ok, podemos... Eh, no estamos hablando de Gustavo, estamos hablando de un tal jaguar. Ok, bueno, para mí el jaguar Ajá. sí tiene culpa. Sí. Eh, yo vi un video donde él vino a la ciudad a burlarse de las mujeres, a ofenderlas. Y con eso me da más que, que decir sobre esa persona. ¿Cómo está ese video? Cuéntame. No lo, no lo he visto. ¿Cómo sucedió eso? Sí, él viene a la ciudad a burlarse de todos eh, los chilangos. Ok. Eh, diciendo en la forma, expresándose mal en la forma que hablan y ofendiendo a las mujeres cuando van pasando. ¿En serio? ¿Dónde viste ese video? Ese video... De hecho yo lo tengo, yo lo descargué de YouTube, TikTok Ajá. y lo subí a mi canal. ¿En serio? ¿Tú tienes un canal de YouTube? Sí, un canal personal. ¿Sí? Me gustó, lo subí y lo etiqueté para o lo compartí más bien para varias este varias páginas donde él vino sale su rostro. Sí. y empieza a ofender la forma de hablar de los, de los de la Ciudad de México y ofender a las mujeres. Ok, no lo he visto ese video, eso sí no sabía sobre el jaguar. ¿Me puedes mandar el link y lo vemos? Sí, claro, te lo mando por WhatsApp. Por WhatsApp, por favor, y, y lo vemos porque estará interesante eh, ver sí, esa estaría bueno que lo analizaras uh -huh. digo, porque yo estuve en la transmisión de ayer del otro youtuber y eh, él se expresa como inocente y para mí no lo es con esa forma de expresarse y la forma de hablar sobre las mujeres y la forma de cómo se burla Sí. y yo creo que para mí sí es culpable en su totalidad independientemente Uh -huh. de, del tema de la de la chica de Monterrey Ajá. yo siento que es culpable porque él solito, solito se está subiendo a este tema muy bien, buena opinión y bueno, no conocía ese video por ese video piensas que él sí pudo cometer lo sucedido con Deb sí, claro, claro, para mí yo creo que siento que sí es culpable, más que nada por todos los señalamientos que él mismo dijo, que, que conoce eh, o, o que tiene familiares, eh, en, en ¿cómo se llama? En, de los transportes. O sea, toda la evidencia que él mismo soltó, que mm. él mismo dijo, sí. lo hace... Eh, o nos hace pensar que tiene que ver en el tema. Muy bien. Y vuelvo a repetir con el video que yo te voy a mandar el enlace. Sí. Con eso para mí me hace entender que sí tiene algo que ver. Perfectísimo. Sí, mándalo. No. Y bueno, aquí tenemos una opinión de alguien que dice que sí, el jaguar puede ser culpable de lo sucedido con Dev. Muy bien. te agradezco mucho que hayas opinado. Y que sea esta tu opinión y tengas tus argumentos. Te lo agradezco mucho. Claro que sí, muchísimas gracias. Y estamos aquí a al orden, yo tomando el enlace por WhatsApp y ya lo analizas. Y si lo quieres compartir para todo todo tu auditorio, pero bueno, que bueno que ellos también tengan su punto de vista sobre el mismo. Muy bien, gracias. Un abrazo. Igualmente, saludos. saludos. gracias. Dice Lorena Murguía que nos mandó 10 dólares, 10 dólares, dice Oxlac, que enseñe, ¿qué? Que enseñe, a hizo y dónde estuvo, ah, que enseñe que hizo y dónde estuvo el día 8 y 9 pm del día, 9 a las 9 am, de eso dice nada, y si es el video se ve que es un animal, dice Lorena Murguía, o sea, ella también piensa que el jaguar puede ser culpable, de hecho se le preguntó en, en, esta, en esta entrevista se le preguntó sobre cuando había sido la última vez que había venido a, a o había bajado a Nuevo León a Monterrey y pues dijo que apenas hace unos días, o sea que él tiene este pase eh, ida y vuelta hacia Estados Unidos constantemente, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿quién habla? Hola, muy buenas noches, Oscar. Adriana. ¿Cómo estás? Bien, Adriana, bienvenida. Saludos. Oye, este, ¿qué crees que tengo un familiar que al ladito ve a este cuate, a Kiko? Y según él dice ahorita, está diciendo que va a mandar a sus ya vieron el su área jurídica, ya vio su canal. Entonces, ¿qué? ya ¿Qué me, lo va a reportar. No puede ser, ahorita se se juntaron ahí en Nueva York, en el edificio este grandote, para hablar sobre esta transmisión. Sí, yo, yo yo, me asusté porque dije, wow, este hombre ahorita como tú dices va a sacar su portafolio, su corbatita baratita su, y este y va a traer a todos sus cuates aquí atrás como guardaespaldas, así sí. como los hombres de negro y dicen, vamos a Nueva York porque este güey este está hablando de mí Exacto. y ahorita nos vamos con todo a tope. Exacto, <risa> con sí. Tu cana. Exacto, ahorita. Híjole, Oye, sí. este, mira, este cuate, yo te lo dije una vez, te llamé y te dije, va a caer tarde o temprano, nunca se salen con la suya porque ellos mismos se contradicen, personas como él. Yo recuerdo, eh, yo lo sé, empecé a seguir, pero claro, me, me desuscribí como después de medio año, que casi no, mira. desde el momento en que él hablaba de estas youtubers, este, digo revictimizando siempre a las mujeres. Siempre lo ha hecho. Okay. No es la primera vez que lo hace con Dev. Eh, y bueno, cuando yo empecé a ver el caso que él iba al motel Nueva Castilla, y él se contradijo mucho. En ese momento, él se fue atrás del motel y empezó a decir que las amigas de Dev, Depp... Yo ya vi los videos otra vez de nuevo. Okay. Él empezó a decir que las amigas de Deb Bien por ellas, por colaborar con la policía. Hasta las felicitó y dijo, bien por ustedes, chicas, muy bien. A la semana empezó a decir que ellas tenían mucho que declarar. Y bueno, ese es un ejemplo, no se contradice demasiado. A partir de ahí, mucha gente eh, antes había suscrito, pero también se empezó a desuscribir suscripción, y bueno, la verdad, mira, eh, yo vi por ahí una entrevista, o oh, no sé, creo que la sacaron, ah, ahorita, perdón, hoy me acordé, el muchacho que dijo que había visto de esto de, de Kiko, de, del jaguar, sí. de ya sabes quién, que había insultado a los chilangos, lo tiene precisamente el Runa, runa Universal, el que te acaba de hablar. Él subió unos tiktokers en donde él, si sí viene a la Ciudad de México, se empieza a burlar de los chilangos, así como nos llaman. Ajá. Y empieza a pues, acosar a una chica. Eso sí es cierto. Eso sí está. Velo en su canal de él. Él lo subió. Sí. Y bueno, pero eso no quiere decir que sea culpable, ¿verdad? Pues claro, o Ajá. sea, él tiene una mala conducta, una situación en la que sí podemos decir que es una mala persona, pero pues todavía eso no conecta con que haya hecho algo malo, o sea, no, no es una evidencia. No, definitivamente, se ve que es, es muy patán, la verdad, definitivamente, por eso yo creo que la fama de mala persona, pero no, no, yo una vez te hice un comentario ahí, <tose> en uno de tus videos, que el las personas que se creen que él es el culpable de esto, sí. son las que ver telenovelas. Y con una que a lo mejor sea muy despectiva sí. La Rosa de Guadalupe, Laura en América y Kiko TV. <risa> son los únicos que se creen <risa> en un sí, ¿eh? cuento de Hawa. Es una telenovela. Eh, Por esto, que es yo lo comparo con lo del temblor del 85 con Monchito. Y ah, ok, con sí, sí, claro. Frida Sofía. Claro, lo mismito, ¿eh? Temblor del 17. Una cortina de humo horrible, exactamente en el 85, y igual en el último terremoto aquí en México, exactamente con Frida. Yo lo comparo, para mí es lo mismo, una cortina de humo una distracción y una telenovela. Desgraciadamente en México vivimos en una telenovela porque crecimos con esa basura desde niños. Eso era lo que veíamos, las telenovelas. <risa> Muy bien. Muy bien, te agradezco la llamada. Tengo aquí una captura de pantalla que me acaban de mandar donde precisamente este tipo, un tipo, me está mandando a gente a que... Me va a tirar mi canal de YouTube. Ahora vamos a ver qué sucede. Te bueno, agradezco mucho la llamada. Voy a leer bueno, este mucho, comunicado. Un gracias, Bye. un abrazo. De última hora, de última hora nos ha llegado un comunicado. Gracias a Beatriz que nos ve en, en una plataforma. Eh, nos ha mandado precisamente una conversación que no puedo presentarles en pantalla, pero que se las voy a leer de un individuo. Un individuo que no se llama Kiko TV pero no sé por qué le molesta nuestra transmisión. No se llama Kiko TV, pero le molesta nuestra, nuestra transmisión. ¿Y qué hizo? Pues dice lo siguiente. Gracias, rufianes. Seguimos en charla con jurídico de YouTube. Se los agradezco. Ya tienen el reporte en sus manos. Se los agradezco. No está conforme con su baneo de YouNow. Perfecto. Vamos por el de YouTube. La respuesta es como, claro, lo hemos detectado, su nombre, el nombre de esta persona que me está reportando. Te lo agradezco mucho y era lo que nos hacía falta que lo volviera a hacer para tomar cartas en el asunto. Es un hecho que es constante y nos parece irreprobable que continúe con esa actitud. Comentamos con tu agencia lo que procede, así que en caso de que también guste continuar con el trámite legal es válido, mañana te regreso la llamada y cuenta con todo el apoyo jurídico dentro de la plataforma, es lo que acaba de decir eh, esta persona que no se llama Kiko TV, pero que le molesta nuestra transmisión ¿por qué alguien le molestará que hablemos de Kiko TV? ¿ustedes saben quién es Kiko TV? o, o algo así, hola, ¿quién habla? buenas noches hola, soy Marisol, ¿cómo estás? bien, bien, Marisol, bienvenida, buenas noches Buenas noches. Oye, yo estoy totalmente desinformada de lo que habló ayer Mafian TV, porque ¿Quién? la verdad que yo no le doy No, no, no estamos el, hablando de... de... Ay, perdón, el, el Kiko, perdón, perdón No Kiko, estamos hablando de la persona que dices no sé si te equivocaste de transmisión <risa> No, me equivoqué totalmente, una disculpa a toda la audiencia Este, No estoy informada de lo que habló Kiko TV ah. porque no le estoy dando vistas para nada a sus a sus este a sus videos, pero sí te quiero comentar dos cositas, ya, ya la cagó, ahora que no le embarre, sí, dijo, yo sí estuve, sí, yo, yo sí estuve en la transmisión, donde él dijo que él le había dado a, al papá de Ebaní de tantos views y que por él tenía ese canal, y que ahora, este, le estaba dando la espalda el papá a él. Y que eh, no era posible que ahora no bueno, se, se acordara de quién había estado allí. Y todo eso que todos ya sabemos. ¿Okay? Es una persona egocéntrica y es una persona que nada más quiere estar llamando la atención. Y, y se ardió mucho cuando el papá empezó a decir, voy a dejar de dar información. Este, uh, voy a empezar a dar información a todo, uh, a todo el que me pregunte, a todo el que quiera saber, a todo el que quiera compartir la información. Entonces, este tipo, pues, se ardió mucho porque él quería la exclusividad, quería nada más ser él, él, él, porque uh -huh. presumió mucho. Yo tengo el número del papá. Yo, vamos a hablarle al papá ahorita, a ver si nos contesta ahorita a la una de la mañana. Ay, ay, ojalá y nos conteste. O sea, muchas estupideces. Eh, sí. es, es como un niño chiquito diciendo, mira, mira, yo compré mi paleta y tú no tienes. O sea, <risa> estupideces. Sí. sí. Entonces, cuando entras tú a hablar del tema, la agarra contigo por qué. No porque le moleste que tú estás dando la noticia, sino que le molesta, sí, no porque le moleste que eres tú, Osla, sino que le molesta que estás dando la noticia la cual él quería tener exclusiva. Exclusiva, claro. Exactamente. A mí se me hizo súper estúpido cuando empezó con su, sus cosas de que, ay, este, me están eh, persiguiendo y, y, y no es la primera vez. Eh, amigo, vete y pítate las mías. O sea, deja de estar diciendo lo no porque si te están siguiendo, no te, al momento en el que te están siguiendo, vas saliendo de... Estás en México, discúlpame, pero la pinche corrupción está al millón en México. Y estás en México. Y si eso parte del gobierno, mi amigo, no hubiera salido. No hubiera salido de México. Ibas en carro. Claro. Entonces, a, ahí en la fronterita, ahí dan el pitazo y ahí, mira, ahí quedaste. No, no, no seas tan telenovelero, pero es que como está tan acostumbrado a los programas de Laura Bozo, pues casi, casi que lo que quiere hacer ahorita es que pase el desgraciado. O sea, por favor, afájate ah, los pantalones, hazte hombrecito y sal con la verdad por el frente. Ya deja de estarte metiendo en las faldas de todos los seguidores. para Vamos a romper este canal. Vamos a... Pues no que muy chingón. No que él solo puede. Porque tiene que mandar a toda la gente. Y toda la borregada tiene que ir atrás. Exacto, o sea, exacto. Pues tú muy chingón. Dale tú. Hazle tú. ¿Por qué tienes que mandar a toda la borregada ah, Miré en el chat ahorita una, una señorita, señora, no sé qué es. Sí que no te metas con mi hombre, ¡ay, ¡Ah, O sea, ¿cómo? O sea, que, que te, que como, o sea, explíquenme porque soy una y no puedo comprenderlo. No, y pues... Mira que yo soy muy open mind, Sí, pero, yo no, no sabía tampoco, ¿no? no sabía que te tuviera un harem. Exacto. Eh, <risa> no, no sabía. Déjale hablarle en primera pues que él deje de hablar de las demás personas y entonces no se le menciona. Pero es, está, como decían eh, a los abuelitos, es cuchillita de palo, no corta, pero como chinga. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Y, y todo esto también es una estrategia para él, porque empiezan a hablar de él y empiezan otros. Ay, Oslag y Kiko se están aventando este habladas. O sea, Chico ya empieza, entonces empieza a hablar de él, empiezan a ir su canal, empiezan a ir tu canal también, empiezan a ver a ver de qué se trata y somos bien morbosos, desgraciadamente, como tú dices. Acuérdate que la telenovela ya, ya, viene, parte, ya viene siendo casi parte de la cultura mexicana. <risa> sí. Sí, entonces, ¿qué empezamos? A, a, a, a cultivarnos malamente. <risa> vamos a ver la novela, vamos a ver qué está pasando. Y lo bueno es que es caso de la vida real. O sea, por eso toda la gente tiene ese morbo y por eso toda la gente está uh, dándole vistas y está compartiendo, mira, estos dos güeyes se están pillando. O sea, qué estupidez, qué estupidez. Y no no lo digo por ti porque de verdad, ah, a, a, a través de la pantalla, este he aprendido a que eres mi hombre. ¡Ah! <risa> <risa> no no hay nada que ver. Pero a través de la pantalla, pues uno a, a, a través del, del internet, lo que sea, uno aprende a apreciar a las personas. Entonces, yo te lo dije una vez y te lo digo hoy y te lo voy a decir siempre. Tú ya eres Osla, no necesitas esas burradas. Sí, exacto. Sí, Tú claro. Tú tienes una trayectoria, no necesitas llenar los espacios con esas estupideces. ¿Quién es él? ¿Qué es su contenido? Sí, sí. Diario tiene investigaciones. O sea, ocupa tu tiempo en algo provechoso. Deja de estar mandando a la borregada a hacer estupideces. Claro. Y fíjate, ah, como, le dije, como te dije en una transmisión pasada también, muy chingón, muy chingón, que agarre otros casos. Hay muchos casos en la Ciudad de México. Hay mucha corrupción en la Ciudad de México. Pues ella se la sabe. Entonces nos lo van a corregir. O sea, va a ser la misma. Va a ir a investigar, lo van a corregir. Se tiene que ir a pintar las uñas y se va de paseo. Y luego ya regresa. Ah, ya estoy aquí, regrese. Aparte, uh, yo soy ignorante, o no se molesten por esto que les voy a decir, pero bola de ignorantes. ¿Sí saben lo que significa la palabra rufián? Este... Búscalo en su diccionario. Sí, la otra vez lo busqué y pues es de lo peor. Exactamente, es una persona que se dedica a engañar, es una persona, hombre, hay que hombre vil y despreciable que vive del engaño y de la estafa, hombre que trafica con prostitutas. Hello, gente. Ahí está la... ustedes les gusta que les digan? Aquí estamos, rufianes. o no, a mí no me digan rufian porque en primera, yo no me voy con el engaño por de frente, y en segunda, yo no ando prostituyendo a nadie, ni me prostituyo yo. O sea, por favor, ubícate, cultímate, y después pones un bonito nombre a tus seguidores, porque eso está de la chingada, ¿no? Sí, sí, pero terrible, terrible. Yo, sus seguidores no han captado nada de esto, ¿eh? Es por eso que lo platicamos, para ver si tienen un criterio tantito, tantito objetividad también, porque literalmente eh, los trae de sus de sus borregos. ¿Los borregos tienen criterio? <risa> pues por eso. Ahora, hay un dicho muy conocido, bueno, no sé si muy conocido, pero mi abuelito lo repetía mucho. No hay quien escupa al cielo y en la cara no le caiga. Él está escupió y escupió y escupió y sigue. Está escupe y escupe y escupe hacia arriba. Por eso tiene que editar sus, sus videos, porque de otra forma todos sus estupitajos se le van a caer a la cara. Pero no creo que por ahí no le salga un listo, porque siempre hay uno que le diga, hey, ¿qué crees? yo sí si caché todo estupitajo en el vuelo y ahí te va, pum. Porque hay mucha gente que sí se dedica a grabar todas las transmisiones. Sí, sí. Hay gente que sí se dedica a, a chequear. Tienen el mil tiempo del mundo para poderlo hacer. Entonces, ten mucho cuidado, Rufiancito, porque él sí es social. Él sí, sí, sí, te lo juro, sí es social. Él sí sí le queda muy bien ese nombre. Y tiene que tener mucho cuidado porque... Estás haciendo la ¡Ah ah, ah, ah! te voy a quitar tu canal! O sea, ¿sabes que tienes? ¡Ah, ya no quiero que estés monetizando porque a mí no me... ¡Ah, ah, ah! O sea, niño, ¿no me pusieron sus estartiquietos cuando no era pequeño? Necesitaba sus reglas en la cabeza. ¿A no, bien, sí. yo, yo digo que tiene una enfermedad. O sea, la verdad, yo creo que él está, tiene un, un problema por ahí. Entonces, Una falta de atención tremenda, pero no es culpa tuya que mi papá no lo haya querido, mi chavo. Claro, sí, no no es culpa mía y ah, incluso, A lo mejor sí lo quisieron, pero se les cayó mucho de la cama, no sé. Sí, no, yo creo que sí tiene un problema. Eh, me, me parece que sus actitudes sí son para algún tipo de trastorno, ¿no? o algún tipo de, de, de cosa mental. Entonces, pues, ¿qué, qué te digo, no? Creo que pues, lo justifico. Mira, están los puntos, ahí están los puntos, en primera hace muy fake, fake sus noticias, es muy fantasioso si se lo quisieran tronar, amigo ya se lo hubieran tronado desde cuando, o sea estamos en México y, y, y desgraciadamente en México somos bien chingones para lo que sea, hasta para tronarnos a alguien, entonces ya no se hubiera escapado no, no se hubiera escapado, no se hubiera ido a pintar las uñas, la neta <risa> aparte, esos muchachos que se ponen tan regachos, qué mal gusto, eh <risa> muy bien Marisol, pues te agradecemos la llamada, muchas gracias y recuerda que estamos no, hablando que de Kiko tiempo, pero es que sí, sí me molesta que, que, que la gente sea tan inepta y, y busquen, busquen por favor que significa inepta para que no, porque el pobre gente que la gente sea así y que no se ponga a chequear y a mirar qué onda qué es lo que me está pasando ah pero eso sí vamos a tirarle su canal por favor por favor ya comportense como hombres que son ah, yo no yo yo te dije y yo les les dije a todos vamos a hacer lo mismo vamos a tirarle su canal hay que hacer berrinche, y qué dijiste tú no no no no no yo no quiero eso porque a mí no me gusta buscarle el mal a la gente chalala chalala le estás poniendo el ejemplo, le estás dando cachetada con guante blanco y entonces se pone los otros dos guantes más en las patas para dar con las patas y las manos porque pues no haya como, sí. yo sé que ya tomé mucho de tu tiempo y que no debemos de ser así, pero sí, sí quería decirte que te apoyo te sigo apoyando, que le sigas echando muchas ganas, que no necesitas de un vato así y que si te tira tu canal abres otro y, y ya o sea y, y, y todos los verdunches del mundo que cuando eres así, vete al psicólogo y te van a ayudar a arreglar tu problema. Y si no tienes, si eres muy um, orgulloso y no quieres este, ayudar, deja de chingar a los demás y quédate con lo tuyo. Punto. Ya. O sea, siempre me desahogo contigo. Siempre se me sube el azúcar en tu programa. <risa> bueno, Marisol, un abrazote. ¿Te Gracias te por bonita llamar? noche. Saludos. Dale, bye. Eh, tenemos más llamadas, más llamadas. Sí, qué, qué curioso que alguien nos esté llamando para que alguien esté eh, ahora tratando de tirar la transmisión. Si pues estamos hablando de Kiko TV y el Jaguar, ¿alguien conoce a Kiko TV y el Jaguar? Yo no sé por qué alguien se enoja porque hablemos de Kiko TV. Kiko TV es un producto de nuestra imaginación y el jaguar. De hecho, estamos imaginándonos todo esto. No hemos dicho nombres, ¿o sí? Juan Carlos de la Cruz, un abrazo. Se tenía que decir, se dijo, dijo Beatriz, Maru. Gracias, Maru, gracias. Yo sé que no, Maru, yo sé que no. Esto no es lo mismo que YouNow. YouTube no es lo mismo que YouNow. Eso me queda clarísimo, clarísimo. Bien, Eso. ¿tenemos más llamadas? Tengo muchas llamadas, pero se, se enciman unas con otras. A ver, vamos a contestar. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Quién habla? No, soy Vicente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Vicente? Sí. Saludos, mi hermano. Ecuador? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo has pasado? Bien, aquí, está, mira. Está muy... Antes de, antes de empezar, quisiera decirte que están muy chidas tus luces de, de neón, esas perronas que tienes atrás ahí en tu, tu habitación. Gracias. Esta ya tiene envidia. <risa> sí. Es que el Kiko, este Kiko, te... el, Kiko envidiaba, el Kiko envidiaba todo lo del chavo y el chavo no tenía nada. Es que Kikín envidia todo, la verdad, Kikín. Tiene miedo, Kiki. Cuídate, toma la transmisión, por si acaso. <risa> no, aquí no tiene este, la transmisión. Este la, Yo como este yo ya dudaba desde el principio de que Kiki estaba diciendo esas cosas. Mucha especulación y la verdad, yo nunca le creí. Hasta sigo dudando más bien que es muy curioso que después de que Kiki vaya, haya ido al motel, el cuerpo de y haya aparecido misteriosamente. Es rarísimo, rarísimo, la verdad Y lo peor es que en los podcasts que hacía La verdad, la manera en que hablaba era muy sospechosa, la verdad Y no sé si es para alimentar el morbo y demás cosas Pero yo la verdad no creo ese, en ese güey, la verdad Es puro, puro manoteo, la verdad ¿Es puro qué? Es puro manoteo, como se dice acá O sea, solo puro, solo dice y nada más, solo eso Mano, si manote. No tiene muchas pruebas, lo, o sea, lo que necesita más es pruebas, pruebas, pruebas verídicas. Y ahí sí te quedo. Doctor. Uno simplemente anda diciendo, no sé sea, qué de aquí, de esto de acá, de esto de acá. Entonces, como más este, son puras especulaciones, sí. la gente dice, ah, no, pues qué pasó aquí, no, la verdad no. Es que aquí ya tiene, ya ya está ya acorralado, la verdad ya no sabe qué hacer con lo que dijo el papá de Deb. De, Sí. Que los iba a denunciar a todos los youtubers. Sí, y yo pues eso yo les pues, dio miedo. ya dijo, ya pues dijo, tengo miedo, tengo miedo, no, ¿qué hago? Así que mejor hago este plan, le digo, ¿qué pasó de esto, de esto? Y ya, y como ya vemos qué pasó, será lo que pasó. Pero yo ya lo predecí en ese, de, nunca, nunca confiaba en él. Claro, bueno, pues... Sí, la, solo que la gente sigue creyendo en él, que él es todo, todo, ya lo ven como que el máximo exponedor del caso, lo defienden al tal que son capaces de que, como una especie de clan ya, o sea, no... Sí, sí, para. sí, es una especie como de, de borregada para rápido. Claro. Y por eso, y si preguntas sobre el hardware y todo, o sea, no, no hay pruebas, o sea, la gente dice él fue, pero ¿y las pruebas? O sea, no tienes nada, no hay evidencia, ¿no? y parece que ni siquiera muestran, o sea, simplemente el jaguar es como un invento imaginativo de las personas, que simplemente ah, vieron que él es el podría, o sea, ahí está, ahí está tu culpable. Entonces ya no estuviéramos estando hablando de, eso, de y ya lo hubieran arrestado. Claro, sí, o exactamente. Claro, ya estuviéramos ya ni siquiera hablando. Claro. Y ni siquiera, claro, y Piquín solo más, Piquín más lo que quiere es ganar este dinero monetizando. Y como vieron que el caso ya daba, daba más por más, más dinero, ya pues, ya pues dijo, que, a qué le vamos a dar. Pero como Ya vieron que pasó así y ahora que ya no se puede monetizar con el caso de Devon, bueno, Ya pues, entonces Piquín tuvo que modificar la estrategia. Que luego así, y todo, y, todo, y todo lo que pasó. Bueno, pues te agradezco mucho la llamada, y qué bueno que me das tu opinión sobre el caso del jaguar, y pues seguiremos claro, esperando más información. Claro, y, y sí, te quería, inclusive te iba a llamar, la anterior vez de los casos paranormales, y la verdad es que no tuve la oportunidad, me ganaron la llamada, la verdad, y no, no podía hablar contigo. Oye, tenía una experiencia bien, bien chida, la verdad, oye, pero te, bueno. ¿Te sabes la de viejo, mi querido viejo? Mi querido viejo, ¿cómo sí? Así? Viejo, mi querido viejo, sí, esa canción. O una de Chente, ah, ¿tú, una de Chente, ¿tú sabes? No, la verdad, pero sí, sí, sí conozco el que dice. Es que la gente dice que si le cantas una canción de Chente. Ah, por el, mi nombre, por el, mi nombre. Yo creo. <ríe> ah, la verdad, por eso, por mi nombre, la verdad, por que me dice por eso. Cántate un, un pedacito. Aquí tienes es que no sé la las llaves X, de X, mi X. alma. Esa, las llaves de mi alma. Pero no me sé la canción. Es <risa> el fragmento que me dices. <risa> es el, el fragmento que me dices. Lo que... Bueno. ¿lo, ¿Lo vas a cantar sí, o, ya, o nos despedimos? ¿Mandé? ¿La vas a cantar o nos despedimos? ¿Mandé? Bueno, dime, dime. A ver, ¿cómo digo? ¿Cómo? Este, hablando de mujeres y traiciones. Hablando de mujeres y traiciones. Eso. Sí se pudo, sí se ya. pudo. Muy bien, mi hermano. Se pudo, se pudo, se pudo. Que tiene envidia ya, que quien tiene envidia no puede tomar esta transmisión. Hay que protegernos todos. Cuidado, cuidado, cuidado. No te preocupes, todo bien. Saludos. Sí, por pues, si acaso, si, si te toman el video, ya descargamos el y no lo volvemos a subir en TikTok. Lo volvemos a subir, claro que sí. Acá no nos pueden claro, callar, no te preocupes. Es que es quien ya tiene vida, ya tiene, ya no, ya no puede hacer nada, ya, ya está acorralado, ya, ya la cagó, ya todo está perdido. Y para que King, sí. Kikendo. <risa> un abrazo, Sí, hermano. la verdad, sí, yo, sí yo, yo creo que ya después de un tiempo ya King va a mostrar su verdadera cara. Y bueno, ya está de mostrar su verdadera cara, lo que más quiere es más este, que ya todo se quede jodido para él y ya. Porque ya la mayoría de la gente ya sabe cómo es, ya. Solo que la, algunas personas lo siguen defendiendo y eso es pura nomás. de la verdad. Y la, y la verdad, simplemente eso. Sí, sí. Yo lo, lo que más quiero es que el caso ya, por favor, por fin ya se solucione, se diga quiénes sí. fueron realmente los responsables y qué realmente pasó, si es Deva de y la que encontraron o no. Eso es lo que me importa. Y no quiero contar esos pinches mentiras, rumores, dicen por ahí, lo vi en el Kiko TV y esto pasó, te mienten. Ya. Yo, pero yo soy muy neutral en todo eso. Digo, o sea, yo soy muy neutral, o sea. Que no me muestren pruebas verídicas, testimonios, todo, pero de manera real. Que muchos los testimonios los cambian, la verdad. Ya no sé qué creer. Yo por eso. Muy bien. Muy bien. Un abrazote sí. mi hermano. Bueno, saludos. Bueno, Bueno, ya espero que no te, te tome la transmisión. No te, por ahí los, los fanáticos de Quiquendo, por ahí tal vez te te de joder con todo eso, ya sabes. Ya yeah, bueno. Saludos, que estés bien, mi hermano. Un sí, abrazo. Yo, bueno. Ya yeah, un abrazo, a los que pues, bien. olvidas también, yeah. <ríe> Chao. Bye. Gracias a W Leiva Julián o Leiva Julián que nos mandó 20 dólares. Un abrazo. Me hubieras escrito algo, Julián. Escríbeme algo, no solamente los, los, los 20 dólares, escríbeme algo para que te agradezca. Muchas gracias, mi hermano. Y también a Aquiles, que nos mandó 20 pesotes, paperas, TV, dice Aquiles MX20. Yo no entiendo cómo una persona que gana mucho dinero, que tiene muchos seguidores, que su programa es de los mejores, que él es profesional, como, ti, como Kiko TV. Yo no entiendo por qué un canal tan chiquito como el mío le molesta. ¿Por qué será que le molesta? Le estaré quitando público o porque estoy diciendo verdades. Ah, le molesta porque estoy diciendo verdades. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Quién habla? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Saludos. Saludos. Este Alejandro. ¿Qué tal, Alejandro? No te quería contestar porque te ves bien malote en tu fotografía. Pensé que eras ¿O eres parte de, de por ahí Kiko TV? Ya <risa> he hablado varias veces, ya he hablado varias veces a contar historias, o a ver, opinar ahí del caso es. Este. No, no, para nada buena gente y todo aquí, un servidor y seguidor desde U, uh, hace tiempo, que te sigo. Muchas gracias. Bueno, así que bro. tú eres el papá de los pollitos, no como que el otro cuate va que te echa y pues todavía tú ya youtuber desde U, uh, antes que él, va. Sí, exactamente, entonces este... ya tengo rato. Sí, no, sí, la verdad este no mira yo ando viendo este este este caso y mira la verdad este con esta persona este pues sí a todas las personas que lo defienden y que lo siguen yo lo seguía un tiempo eh, creía un poquito en sus investigaciones con empezó pues, con el skater este Mario bueno no diremos nombre pero okay. pues ahí lo andaba siguiendo y de repente como que sí pero pues ya con este caso y con los últimos que hubo se fue de se fue viendo muy evidente su manera de trabajar, porque mira, este cuate, fíjate lo que pasó con lo del estadio corregidora, ¿no? De Querétaro. Sí. Primero empezó de que, no, es que la fiscalía está encubierta y están tapando y empezó a hacer el mitote, pues, para aprovechar el fervor de la gente que andaba echándole. Sí. Luego fue y al final dijo, no, ¿saben qué? No, no, nada que ver el gobierno y ya arreglé y ya estaba todo bien. O sea, primero va por un lado sí. y aprovecha todo ese hate. Sí. Y luego después se va del otro lado, por ya, ya sabes cómo se va del otro lado, cuando ya van a dar las resoluciones legales, él de alguna manera tiene acceso a esa información, sí. se va filtrando y pues ya saben el veredicto final casi creo y ahí es donde ya cambia todo, ¿verdad? cambia su opinión y todo. Sí, también con lo de la, bueno, lamentable la, la, la, la noticia de Querétaro, de la Niñita también, uh -huh. primero fue no que la fiscalía y la policía no hizo en la calle, estén ni cubriendo, el mismo teatro también fue que estaban encubriendo. Y luego salió un presunto culpable y él lo defendió que no era culpable que pues lo habían puesto. No pues. Y luego al final terminó él mismo acusando a la persona de no, sí fue él, y al final se lo metieron. Pero el cuate así que, pues realmente él va a ser chisme, va a ser burlote, va a estar ahí. El cuate te puede asegurar que se para todo el día allá afuera del edificio o lo que sea hasta que consigue la nota, pues llega con las personas, de alguna manera los convence porque pues, es labioso, pero Siempre usa la misma, ahorita con esta muchacha primero, no, que están encubriendo, y, y que fue este cuate, y luego dice que no o sé, sea, siempre usa la misma, y, y se la sabe, porque sabe legalmente cómo manejarse para que al final de cuentas no lo, pues no lo puedan inculpar de alguna manera, ¿verdad? Sí, sí, claro, Entonces, eh, en sí. todos los casos me parece también que la gente ha mencionado lo que nos cuentas. Sí, es su manera de trabajar y prácticamente lo que ahí con pues, esta señora de, de, de América, ¿verdad? lo mismo hacer un caso, eh, jugar con los sentimientos de la gente, obviamente mucho hate, hay mucha gente que se va luego con el chisme y aprovechan todo eso, pero pues hay otra parte que saben que está consciente de las cosas y no cree y de, al final tratan de ganarse ese, ese público también. Entonces, pues, se la saben manejar, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ese cuate, ya ves que, pues, él mismo estuvo en el hotel, él no le encontró a la muchacha, él tampoco fue a buscar, él realmente fue, hizo su noticia, pues, él tampoco entró a esa parte de, de, de las cisternas porque ahí nadie entró, ¿verdad? es una parte aislada. Uh -huh. Entonces, este pues, luego se cuelgan medallitas y, pues, yo lo fui viendo, empecé a ver su manera de trabajar y te das cuenta. Y dicen, no, pues es que este cuate es pues, amarillismo, está lucrando, o sea, la verdad, no tan no exagera tanto como el chavo este, el defensor de la mentira, <risa> que ese cuate sí, oye, ese cuate está como los cazafantasmas. Este, ya es para lo que voy, mira Se están de la, descarando mucho Por el hambre de fama, como ya les está llegando La fama, sí. se están descarando demasiado Yo como seguidor de este cuate Que, que lo era en su momento de, de, de Kiko. Este, Yo me di cuenta Y dije, no, este cuate, sí, sí, de Kiko y dije, no, este cuate no, ya está pasando Imagínate, ¿cuánta gente en, eh, Comenta, no, es que Si, no, si como no, te, no era tu hija ¿Por qué opinan esto? Y ustedes no saben y cosas así Sus seguidores, imagínate ¿Cómo se sintió el papá? ¿O, o, o qué persona, qué, qué héroe le hubiera insultado al papá de la muchacha, así como lo hizo él cuando ya andaba ardido? Porque se ardió de que le quitó las exclusivas, fue todo, ¿verdad? se ardió. Y que dijo, no, señor, pues a mí no se me perdió la de niña, ¿sí me entiendo? O sea, ¿te acuerdas, no? Que le echó bien feo, ¿no? O sea, uh -huh. no, no son esas palabras, pero pues le echó bien feo. O sea, esos son palabras de alguien ardido, son palabras con dolo que si supone que él estaba defendiendo eso y está en contra de eso, se lo echó de una manera muy fea, eso ya es de una persona grosera, se vio muy mal, los seguidores yo no sé cómo se dieron cuenta yo dije, no, este cuate es un grosero ahora sí que es, es malo, o sea es gente, pues gacha así como la señorita Laura es lo mismo sí, este, sí entonces, se aprovecha del dolor, juega con, con con los sentimientos de la gente no le importa si hay gente inocente o no, él hace el chisme entonces este... Pues ahorita con este caso, él y el otro cuate, el, el defensor de la mentira, ese cuate, yo me acuerdo que también le echaba, empezaba a sacar notas, él lo veía y decía, oye, ¿qué, qué onda, poco esta nota, y siempre veía las notas, pero ya después vi que era puro amarillismo político, siempre es para tirarle a los ciertos partidos, porque el cuate como que es, de, es partidista es, sigue cierto partido, ¿verdad? Uh -huh. Entonces yo dije, no, ya con este caso de la muchacha, eh, pues, oye, ya está como los fan, cazafantasmas, estos que empezaron, que primero veían ahí como que se movía algo, luego ya había la lucecita, ah, luego ya veían con... a la bruja, ya están <risa> iguales que los eh, exploradores paranormales sí, y ahora ya ven a todas las brujas y luego ya tienen una cosa para todo, tu... ahora vimos a la bruja tal y nos habló la bruja Matilda, y ahora fuimos con el agua, la... igual está este cuate del, del defensor ese de la que dice, no, ya filtraron el video donde está la muchacha en el baño Yo ya filtraron el video donde está y pura, si el... oye, se la saca de la manga la gente, sí, de... sí pues mucha gente se la cree, la ve la veracidad de las cosas, pero sí he visto, por ejemplo en sus comentarios, que hay gente que hasta le dice sabes qué le te la bañas, o sea, yo creo que ya se están descarando mucho este, y pues tontos es que no lo veo así como dices tú, la palabra con la I grande, este, pues realmente mira, ese cuarto yo, yo vi hace rato y no alcancé a ver el, el video de que habló con el jaguar pero eh, porque iba a cenar, pero sí empecé a escuchar las primeras partes y realmente el cuate, pues no preguntó nada interesante, mira, el, el cuate quiso verse como medio, muy acá, uh -huh. como de alguna manera quedar bien con sus seguidores, porque sabe que eran muchos haters, pero al final él iba a quedar bien con él, porque así es la investigación, no hay pruebas con él, entonces este primero empezó como, hey, tú qué onda, y tú ni eras nada, tú tú quién eras, y ni para qué salías a la luz, y si a ti quién te conocía, y el cuate no le preguntaba, oye, no, pues ya me habían quemado, y el cuate no le dejaba hablar, entonces, eh, él ha dicho muchas veces en su programa que lo voy, ahí en, en reporteros que hacen preguntas muy tontas y que ni vale la pena y que pobres reporteros, pues aparte yo no vi que hiciera preguntas muy incisivas porque, por ejemplo, eh, si recuerdo la entrevista que se hicieron en, en un en noticiero de ahí de Monterrey, la la entrevista que le hicieron, en, en, en, en, bueno, fueron dos, pero los entrevistadores, ahí fueron los conductores de programas de Monterrey, entrevistaron a las amigas Sancho Fernández, si la recuerdas. Sí. Bueno, bueno, bueno, esa entrevista, si tú te fijas bien, los conductores del programa hablaron preguntas muy concisas y lo hicieron de una manera muy imperativa, muy, de cierta manera agresiva, muy incisivas, preguntas muy incisivas, ellos contestaron todo, no sé si has visto la dinámica de la entrevista, estuvo súper bien armada. Yo no vi nada con este cuate, él quiso meter como que esa presión que metieron, pero diciendo puras onceras. No, realmente no exactamente. ¿Verdad? En sí. set, yo vi lo que hicieron y luego lo empiezan, oye, ¿y por qué la dejaste? ¿Y por qué si has hecho? O sea, unas preguntas incisivas... Uh -huh y bien planeadas, y pues realmente en la entrevista, yo mucha gente dice que no concuerdan, que mintieron, pues yo las escucho y realmente concuerdan, creo que contestaron muy bien a como nos estaban, los estaban este lanzando las preguntas, así como muy a quemarropa, y yo no vi que este cuate no la vi completa la entrevista, pero lo que empezó a hablar, yo siento que quiso meter presión, que había con sus cuates, y no hizo preguntas incisivas, no hizo algo grande, ahora por ejemplo con el otro caso de la muchacha, ¿cómo llegó luego luego? no, no, no, aquí hay un problema y hay gente de corrupción y luego luego, ¿qué hacer el mismo teatro. Y se le tumbó al mismo, en el mismo momento que él subió, y está viendo su transmisión de que sí. subió que estaba transmitiendo a los, al papá y a la, a la familia, sí. en ese momento fue cuando salió la muchacha y se le cayó el teatro, o sea, pues hace su chamba todo, pero pues mira, realmente hay que ver las cosas como son, o sea, que la gente no quiera, él lucra con eso, ya casi, casi, casi se va a dedicar a puro feminicidio, o sea, ya es lucrar con el dolor ajeno, ¿verdad? ¿Y cómo es posible que ese sido lo que definen tanto...? O sea, no, no es que le echemos. O sea, digamos que... que eh, yo tengo un negocio de hamburguesas. Hay muchas hamburguesas. Cada quien hace su luchita y como pueda. ¿verdad? okay Pero tú, qué el te ataca a ti. O sea, ¿por qué él no se aguanta? Yo he visto sus transmisiones en vivo y te lo juro. Mira, nomás agarró fama con esto y se, se le subió tanto la fama que se puso en un plan de sangrón Está el vato, fíjate. Yo he visto tú, por ejemplo, cómo te manejas. Ves un hater, te, te pone cosas... Y tú te manejas de una manera bien neutra, simplemente el que si te da con guante blanco, le das por su por su lado, este cuate está en vivo y de repente, ah, a ver, aquí está fulano de tal, y dice el nombre, a ver, no te gustó, está opinando que hijo de la era vos, pues te voy a decir una cosa antes de te voy a bloquear y te voy a bloquear de todo y te voy a poner esto, pero y le empieza a decir cosas, y se empieza a agarrar con la gente. La vez pasada le habló a un cuate y, y dijo, espérate, ¿por qué me estás hablando y tu Facebook tiene nombre de mujer o algo así? No, es que era, no, y le eso. Un... o sea, el cuate realmente sí es grosero, o sea, con la gente, o sea, se, se está viendo, ahora sí como se tú trata groseramente también a sus seguidores, yo lo he visto así como mencionabas, pues tonto que no lo vea, yo creo que, mira, las cosas están por su propio peso y tanto este cuate como el otro, pues le van a tener que bajar tanto, tanto legalmente, eh, con la gente, porque mira lo que está haciendo este cuate es que ya le está bajando rayitas a su cuento porque ya lo el, el jaguar ya demandó al, al, al, al defensor de este va. ¿Sí, y trae poder y, y trae poderío del otro lado, trae apoyo. Ya dijo este cuate, sabes qué? mejor yo hablo con él, hago las paces, porque hasta ahí me los disculpo, yo nunca dije nada malo de ti, yo nunca hablé mal de ti, porque sabe que te la puede crear una demanda y, y, y procede. De hecho, ese del otro cuate, el de la boca este, el cuate también ya se metió, o sea, realmente con todo lo que inventa, ya está como, oye, vino la bruja verde, la bruja roja, o sea, ya, yo digo que ahí sí debe algo ya, pues, de de demandas pero bueno, lo esperamos cada cada por su propio peso, y no es de que desechemos un hate a ellos, simplemente que pues están haciendo un hate hacia ti, y pues pues, pues no es onda así que pues, pues mejor, si le van a hacer pues, que no critiquen, que se aguanten, man Bueno, hermano, pues te agradezco la llamada y pues todo esto que, que mencionas y tienes mucha razón, aquí la gente en el chat decía que tenías razón de lo que comentabas, te mando un abrazote y un saludo Gracias, aquí te seguimos hermano, un abrazo Saludos a todos, bueno. hermano, echamos una hamburguesa Que a Querétaro, en Querétaro, ahí luego ¿Ale? voy, ahí luego voy, bye Dale, hasta luego, bye Gente eh, Malas noticias Y ya me explotó la tacha Como ustedes saben A ver, voy a contestarle nada más a Caro Porque toda la transmisión me estuvo Hablando y con ella terminamos La transmisión porque Ya la tacha me explotó y ya no estoy En mis cinco sentidos Hola, Caro, buenas noches. Hola, ¿ya terminaba otra transmisión? Ah, ¿era para una llamada en privado? No, no, no, no, no, voy para una sí pública. Si hay gente, si sí hay gente escuchándonos, Caro. Ah, bueno, sí, esto sí, soy la colombiana. Si me traes, entonces ustedes saben que yo soy bien nerviosa. ¿Qué ah. estaban diciendo la última vez que llamé aquí, que estaba diciendo Es caro bueno, la colombiana. Sí, exacto. Okay. Exacto, la misma. Eh, yo te mandé uh -huh. eh, unas imágenes, son tres imágenes uh -huh. de una transmisión. No sé si la puedas descargar o qué, por antes de que el Kiko uh -huh. la corte, la o la borre. Okay. Esa uh -huh. es la primera entrevista que le hace pues al Mario Bros ¿no? Ok. A su papá. <risa> <risa> sí. Okay. La que le hace, sí. Uh -huh. Y cuando él le muestra esas conversaciones ah, que okay. Mario Bros le había dado a Moj, sí. Sí, sí. Él se las muestra. Esa es la misma entrevista en la que él le preguntó si le si sí, la niña era una prostituta. Exactamente, algo así. Él exactamente. Dijo que no, que, que esto... Ay, perdón. Que no, que ella le pedía a ella para el taxi y para todo. Ahí uh -huh. están en esas marcaciones del tiempo. Él le, él, le muestra, él le muestra esas mismas conversaciones que ahorita quiere hacer pasar como que el señor Mario Gros se las dio a él. Uh -huh. Él le muestra esas mismas conversaciones. Ajá. Uh -huh. Y... Dice eh, que sí, él sabe, ¿sí? ¿Quién es ese, tan, es ese tal jaguar? Ajá. Y el padre, sí, Mario Bros dice que no, que no sabe. Él llega y le y le muestra, ¿no? Y le lee toda, toda la, la conversación. Él se la lee, porque él se la lee toda. Ajá. No sé si la gente por acá en, en el chat lo sabrá, ¿sí? sí no sé si la gente por allá me el chat lo sabrá. Y si mi hermana está hablando de mí, yo ¿Tú, tú no. viste la transmisión en vivo? No, no, no, no, no. No, no, no. Esto, pues, yo recordé, porque eso ah. fue desde hace más de un mes, sí, dos sí. meses, algo así. No sí. me acuerdo. Sí, ya estoy entonces, viendo las, las él, capturas. Sí, entonces él. Le dice, él le pregunta, a Mario Bros. le pregunta que si sabe quién es ese pajaguar. Uh -huh. Y el padre dice que no. Y el chico que es bien pendejo, porque es que no puede ser más pendejo. Llega y dice, sí, yo le mandé esas conversaciones a usted, ya se las hice llegar. O sea, <ríe> prácticamente le está echando la culpa a Mario Bros. Sí. De de unas conversaciones que él mismo ya dijo que había mandado. No puede ser. O sea que él está, lo está culpando con lo que él hizo. Exacto, usted lo puede ver ahí. Yo esto mandé las capturas. Incluso ahí está el video y tú mira, antes de que ese man lo baje, porque lo va a hacer, porque lo va a hacer. Esto, alguien, alguien por ahí mire la primera entrevista que él le hizo a Mario Bronce. Ahí sale. <risa> okay. Cuando él este, le dice, cuando él llegue, le dice, ¿y sabe usted quién es ese tal jaguar? Y Mario Bros. dice, no, no, no no sé quién es. Y él llegue, le lee toda la esta y él dice la conversación. Y él dice, no, esto, no, no, yo no sé quién es, yo mismo. Y él dice, él, yo, yo ya le envié esas capturas. O sea, ¿cómo va a ser que Mario Bros. le envíe él esas capturas y después Kiko diga? Que, que él mismo, o sea, que Kiko le mandó las capturas a Mario Bros <risa> Las pueden ver. Es la primera entrevista que él le hace a Mario Bros antes de que él esto, pues diga lo que la gente estaba diciendo de que la niña era una y que no sé qué. Ahí está, ahí están las marcaciones ese <risa> Oye, le, Yo, voy a mandar un, sí. un mensaje antes de que continuemos. Eh, según Kiko TV está eh, insultándome y diciendo cosas de mí en su YouNow Si alguien quiere grabar ese, esos fragmentos y me los manda a mi WhatsApp Se los agradeceré mucho Quiero también reírme de lo que dice Entonces gracias a toda la gente que vaya a YouNow Y grabe eh, lo que está diciendo de mí Y me lo mande a mi WhatsApp Va a ser entretenido eh, Ok, sí, sigue claro en Chilletas te <risas> ahí en el, el video para la gente que lo esté viendo, para la gente que lo esté viendo ¿sí? se llama eh, todo es montado mentiras. algo así, uh -huh. algo así es la lista que él le hace al papá y yo le mandé ahí las marcas de tiempo para que las mire y él mismo dice que él le hizo llegar a, él, a, a Mario Bros las capturas le pregunta a Mario Bros si sabe, si sabe quién es el Tajaguar, y Mario Bros dice que no, ¿sí? Uh -huh. Y como que y ahorita viene a filtrar dice que la dichosa conversación haciendo, haciendo que era Mario Bros como si él fuera el que le hubiera dicho al Muffin TV, a Luñas TV, TV, a Kiko TV, no sé cómo le digan uh -huh. que él fue el que le envió esas conversaciones ¿Aquí cómo? Eso está bien, bien raro, la verdad. Eso está bien, bien, bien raro. Yo sé que la gente podría estará diciendo que quién sabe qué es cómo me la fumo. No, yo no me fumo el pasto en la casa de aquí. <risa> ok. <risa> ay, no. ay, bueno, y pues, eso era, eso era todo lo que tenía que decir. Yo siempre okay. las, las marcaciones de tiempo, siempre las dejo ahí. Y, y ay, qué felicidad que me haya contestado. O sea, ya me a hablando de que pues, no me muy bien, Caro, pues sí. te agradecemos que hayas llamado sí. y que me mande las capturas. Sí. sí. antes de que la vaya a... Antes de que coja el video y lo corte, ¿no? Porque eso es experto en contar y esconder a, y esconder sus tonterías, ¿verdad? Sí. Sí. Ay, ay Dios mío. que sí, es que Dios, mío, Dios, mío, Dios mío. Muy bien. Gracias, Caro. Te mandamos un abrazote listo, listo, la campemos <risa> bien, algo <risa> ya se fue, ya se fue solita gente, me explotó la tacha entonces, ya no estoy en mis cinco sentidos, es, es momento de que me despida pues así fue la situación tal como se las platiqué desde un principio y como lo dije también desde un principio Kiko TV y el Jaguar pues son dos personajes que, ¿ustedes los conocen? ¿Usted? De hecho voy a poner unas fotos, una foto en la miniatura de esta transmisión. Voy a poner una foto en la transmisión, porque estoy seguro que ustedes no conocían a Kiko TV ni al jaguar. Entonces pues les voy a dejar en la miniatura esas, esas fotografías. Los quiero mucho, gracias a todos por estarme escuchando. Yo no sé si los próximos días vaya a transmitir, no sé todavía, el día de hoy no iba a transmitir, los siguientes días no sé si transmita eh, y no sé si hasta cuándo pueda volver a transmitir. Puede ser que pueda transmitir normalmente o puede ser que deje de transmitir por un tiempo, no lo sé, la gente en Patreon, a mis patrones les hablé claro, les dije qué sucedía conmigo, que, en qué situación estaba, eh, es algo que no voy a saber hasta el día de mañana, así que si no me ven, no se preocupen, no piensen que, si no me ven, no, no se preocupen, no piensen que Kiko TV me hizo algo, no, no pasa nada de eso, eh, voy a regresar en algún momento, y si estoy aquí mañana y pasado mañana y todos los días, pues, entonces significaría que mi situación está bien y esperemos que esté todo bien La, las razones solamente se las platiqué a mis patrones en Patreon y pues no me gustaría darlas a conocer aquí es algo muy muy personal y entonces estoy todavía pues sin saber qué va a suceder entonces estoy un poco impaciente, nervioso preocupado, a ver qué sucede, los quiero mucho, gracias por hacer esta noche, pues una noche genial, como todas que me escuchan, que comparten conmigo también las opiniones, y mil gracias a todos, un abrazo, gracias, gracias a toda la gente, Roxana, gracias, gracias por, por las buenas vibras, gracias chicos.